para abrir procesos investigativos de cualquier asunto que tenga que ver con el desarrollo económico y con la infraestructura y la planificación y las alianzas público-privadas eh, a lo largo de todo el cuatrienio. Así que estas son las dos resoluciones que nos dan jurisdicción para abrir esta vista pública en la mañana de hoy. Eh, está presente el compañero Jesús Santa Rodríguez, quien es vicepresidente de esta comisión y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes. Bienvenido, bien. compañero Santa. Buenos días a usted y señor presidente a todos los presentes. Hoy, eh, mediante estas dos resoluciones, la comisión va a atender un asunto relacionado a lo que hemos denominado los Luma Papers o los documentos de Luma que fueron entregados a esta comisión luego de un proceso judicial de cinco meses y medio que esta comisión y esta Cámara de Representantes tuvimos que llevar ante los tribunales a la compañía Luma Energy para que nos entregara todos los documentos relacionados al proceso de establecer eh, contratos de alianza público-privada con este consorcio de compañías que establecieron a Luma en Puerto Rico, sobre todo en el proceso que se conoce como el End Front Transition, o el proceso de transición que era cuando estas compañías estaban montando su negocio en Puerto Rico y eh, estaban facturando a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para que mediante reembolsos se les devolviera eh, todos los gastos que ellos tenían eh, en ese proceso. Se une a esta vista pública el compañero Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura, miembro de esta comisión y a la misma vez también pues, representa a los pueblos de Ajunta, Otubado, eh, Lares y Ayuya, ¿correcto? Muy bien, la montaña. Gracias por estar aquí, Jorge. Entonces, hoy tenemos citado a comparecer porque una de las cosas que nos sorprendió a nosotros en los Luma Papers es que... Eh, nos llegaron muchas facturas de bufetes de abogados, pero también nos llegó unas facturas de una compañía que se conoce como Bantes Night y que dice que es una compañía de cabilderos. Y ante ese encuentro, eh, ¿verdad? porque nosotros hemos estado indagando sobre eh, ese proceso de la investigación, eh, decidimos que era menester convocar a esa compañía aquí a comparecer y obviamente esa compañía está representada en esta vista pública en la mañana de hoy por el señor Manuel Ortiz, ¿correcto? Ese es el apellido. Eh, después usted me da su otro apellido cuando... brevemente. Eh, ¿Quién es el presidente de esa compañía y que hoy pues, ha sido citado a comparecer? Y entiendo también que está acompañado pues, por el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, eh, que viene a representarlo como su abogado en este proceso de la vista pública. Así que eh, quisiera primero que usted se identifique para fines de récord y que me diga si es correcto que el licenciado Pedro Ortiz Álvarez lo está acompañando en calidad de asesor legal. Adelante. ¿Sí? ¿Se la puede quitar? Sí, sí, sí. Asumo que está vacunado igual que yo. Eh, eh, tres veces, señor presidente. Muy bien, qué bien, gracias. Eh, mi nombre. Como debe ser, sí. Mi nombre es Manuel, Manuel Ortiz Acevedo. Ortiz es abogado. Y usted es el presidente de Bante Schneider. Correcto. Y, presidente y dueño. Bien. Muy bien. Y entonces el licenciado Pedro Ortiz Álvarez está aquí en calidad de asesor legal suyo. Correcto. Muy bien. Dejando esto meridianamente claro, voy a leer unas normas que están establecidas en el reglamento. Que cuando fue convocado el licenciado Manuel Ortiz, se le hicieron. Eh, se le hizo llegar el reglamento de esta comisión al licenciado Pedro Ortiz Álvarez para que supiera cómo es que se iba a manejar el proceso de esta vista pública. Pero para efectos del pueblo que nos está escuchando y viendo, para efectos de los medios que están aquí es menester que dejemos claro esto antes de comenzar la vista. En la sesión 3.19, derechos del deponente de nuestro reglamento, establece lo siguiente. A todas las personas citadas a comparecer ante la comisión se les garantizarán sus derechos y el debido proceso de ley. Por lo tanto, será informado en la citación a discutir si eviden la, la evidencia que deberá presentar, que ya eso se requirió por un requerimiento de información que se le hizo llegar tanto a él como al abogado, que deberá presentar y tendrá la oportunidad razonable de prepararse para las vistas, consultar con un abogado o asesor en la materia de qué trata la vista y localizar los documentos, récords y cualquier otra evidencia que le haya sido requerida. Que eso pues haya, ha estado sucediendo desde el inicio, porque la mayor parte de las comunicaciones que hemos recibido vienen a través del licenciado Pedro Ortiz Todo deponente tendrá derecho a presentar a la comisión una declaración escrita que será incorporada a la transcripción. O sea, quiere decir que después que terminemos esta vista pública, si usted quiere, quiere escribir algo que se quiera que señala la vista, pues usted lo podrá hacer. Siempre que guarde relación con el asunto de la investigación, y se entrega antes de iniciar la vista. La comisión se reserva el derecho a ordenar que dicha declaración sea abreviada, sea de, de, de, de, de, de. si usted trajo una, una ponencia en el día de hoy en día, usted, y usted la quiere leer. Okay. Eh, la sesión 3.20 de nuestro reglamento habla de la asistencia legal, y esto es lo que quiero dejar meridianamente claro con el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que lo representa a usted. Todo testigo deponente citado ante la comisión para comparecer bajo juramento en una investigación tendrá derecho a ser acompañado por su abogado si así lo desea. En estos casos se cumplirá estrictamente con las siguientes normas. El abogado podrá conferenciar con el deponente para asesorarle dentro de la sala de reuniones antes de su juramento porque lo vamos a juramentar. La ausencia o no disponibilidad del abogado a la vista nunca será excusa para que el deponente o testigo debidamente citado se sienta a deponer y presente la totalidad de la información que se le ha requerido. No se permitirá al deponente o testigo consultar con su abogado una vez ha iniciado el curso de su interrogatorio. El deponente o testigo no podrá consultar con su abogado durante el curso del interrogatorio, ni antes de proveer sus respuestas a las preguntas que se le estarán formulando. No se permitirá que al abogado, previo a que el deponente o testigo a quien asesora, emita su respuesta a las preguntas de los miembros, Guíe las contestaciones o conteste por el testigo deponente o ponga palabras en su boca. No se permitirá al abogado de cualquier deponente o testigo realizar contrientes interrogatorios a su cliente ni a otros deponentes o testigos en el curso de la vista. Si el presidente de la comisión le permite el uso de la palabra al abogado de un deponente o testigo en el curso de la vista, el abogado se dirigirá única y exclusivamente al presidente de la comisión en ningún momento podrá dirigirse a cualquier otro miembro o funcionario, excepto cuando el presidente le haya dado instrucciones específicas de así hacerlo. Al concluir el interrogatorio, se le podrá permitir al abogado del deponente hacer cualquier señalamiento final que entienda que sea pertinente y razonable a los asuntos bajo consideración de la comisión, incluyendo, Cualquier solicitud para que cite, se citen a otros deponentes o para que se presente evidencia adicional, el presidente de la comisión a su descripción decidirá lo que proceda. Todo representante legal de un deponente o testigo deberá conducirse a los procedimientos conforme a los cánones de ética de su profesión y a las reglas de la comisión y de la cámara de representantes de determinarse por mayoría de los miembros presentes de la comisión que ha incumplido con este requisito, estará sujeto a sanciones por parte de la Comisión, incluyendo amonestación o censura por el cuerpo legislativo, remoción de la sala de reunión o cualquier otro cámite legal que entienda proceder. Le pregunto, licenciado Ortiz Álvarez, si está entendido lo que hemos leído. Muchísimas gracias. Y quise hacer esta aclaración porque ya hemos tenido problemas con otros abogados que han comparecido aquí a representar testigos en esta investigación del de UNO. Dejando eso meridianamente claro, voy. Sí, por favor, ábreme el micrófono, identifíquese, y entonces. Sí, ver, usted quiere decir. Sí. Primeramente, la excepción de expresión, como ha ocurrido en otras ocasión. gente que está muy a ver, ¿qué es lo que dice la regla? Lo que dice la regla vamos a hacer. No se preocupe. Yo voy a hacer lo más lapso que me sea posible para que no haya ningún tipo de, de situación que no podamos atender de, por parte de ambas partes. Eh, dejando eso claro, ahora voy a proceder a hacerle las advertencias de rigor al licenciado Manuel Ortiz Acevedo, ya que pues, le vamos a tomar juramento y procedo a leer las advertencias de lo que es declarar ante una comisión legislativa bajo juramento. Según lo dispone la sesión 3.18 del reglamento de esta comisión, vamos a proceder a tomarle juramento y le vamos a leer las advertencias legales a las que va a estar sujeto durante el curso de esta vista pública en la mañana de hoy. Se le advierte construir, impedir o demorar sin justa causa los trabajos de esta comisión pudieran conllevar que la comisión acude al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Se le advierte que obstaculizar el proceso investigativo legislativo pudiese conllevar que esta comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Correcto. Finalmente, le pido que se ponga de pie. Levante su mano derecha. Jura usted decir la verdad a todo lo que se le pregunta en el día de hoy en el curso de esta vista pública. Dígalo para su nombre y duro. Sí, lo juro, por favor. Eh, Manuel Ortiz, sí. Sí que. Sí, lo juro. Participar. Sí, lo juro. Muchas gracias. Ahora, debidamente, seguramente. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Le pido, licenciado Ortiz, y ahí, siempre que diga, voy a decir Ortiz Acevedo para poder diferenciar uno. Ortiz Acevedo, <ríe> que nos diga eh, cuál, a quién usted representa en la mañana de hoy aquí y cuál es su preparación académica y su experiencia profesional. Soy eh, eh, el presidente de de bachillerato de la Universidad de Estados Unidos, un curado de Derecho, profesional de abogado profesional hace cinco años. Feliz de cooperar aquí con lo que usted necesite, señor presidente. Agradecido. Sin miedo. Seguro, eso, eso es lo importante. Cuando uno viene a decir la verdad, pues no hay por qué tener miedo. Eh, le, le digo lo siguiente licenciado, ¿cuántos años usted lleva de presidente de Evante Desde el 2016 O sea que cuando usted incorpora esa compañía Perfecto. ¿Cuándo usted incorpora esa compañía? Creo que inicialmente se incorporó en el que es récord público Y le pregunto si esa compañía fue incorporada en Puerto Rico. Sí, fue incorporada en Puerto Rico en 2017. En el 2017 usted la incorpora también en Puerto Rico. Sí, cuando se hace la decisión de, de, de mudarse a Puerto Rico. Perfecto. Porque usted no vivía aquí. En el 2016 yo no era residente de Puerto Rico. ¿Dónde vivía? ¿En Delaware? No, yo vivía en Washington. ¿no? En Washington. Y entonces incorpora la compañía ¿En Delaware? Y posteriormente en el 2017 incorpora a su compañía aquí en Puerto Rico. Correcto. ¿Por qué la incorpora en Puerto Rico? Hice la, decis la decisión de volver de a Puerto Rico y se residente en Puerto Rico por la fin, ¿eh? el 100% si volver a, a mi país. Y hacer negocio en Puerto Rico. Eh, hacer negocio desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Pero obviamente su negocio era para operar aquí en Puerto Rico. Yo opero en Puerto Rico, vendiendo servicios hacia el exterior. Okay. Y le pregunto, ¿dónde están localizadas sus oficinas actualmente? Las oficinas en Puerto Rico están en la Fernández Junto. Dígame en dónde, si es posible. ¿no? ¿En dónde están ubicadas? ¿Eso es récord público? No, no, que no es que sea récord público. Yo estoy preguntando a la vista, ¿dónde están sí, ubicadas? Claro. Usted dice, la, Fernández, la avenida Fernández Junto es bien larga. Imagínense, yo buscara ahí donde está su oficina. Creo que es 705, Fernández. -B. Y está identificado como Wantage Night. Tengo oficinas dentro de, de otra empresa que tiene el edificio. Sí. ¿Cómo como se llama? La, como es de costumbre. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa donde yo rento espacio se llama Globalize. Usted renta espacio ahí. Y la compañía se llama Globalize. Eso es lo que me acaba de contestar. Pero que lo digo bajito, quiero que hable alto para que podamos escucharlo. La compañía a que le este espacio se llama global. Global. Que no tiene nada que ver con su negocio. No tiene nada que ver con mantén. No tiene afilación oficial. con Simplemente yo le afecto espacio por el hallarigo. Es oficial. y deliciosa Perfecto. Hacen, sí, eso es eso. No, se hay, hacen, no hay nada malo. No, no por eso no y, hay nada malo. Por eso que, pero que, queremos aclarar porque es que queremos ir definiendo cómo opera su compañía. Es importante para nosotros. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo opera mi compañía? Sí. Manera? Eh, por eso que le pregunto, ¿qué servicio ofrece su compañía? Vantage Nights. Sí, es, Vantage Nights es una empresa consultora que se dedica. Servicios de consultoría legales, servicios de consultoría de gobierno eh, y comunicaciones. ¿Qué tipo de personal compone su compañía? Ahí, ahí tenemos como cinco empleados. Me puede decir que son abogados, CPA, sí, contables, una mezcla de abogados, de gente de, que ha trabajado en campañas políticas en Estados Unidos, gente eh, que participó. en en, en oficinas legislativas de desde Expertise de, de política. Le pregunto si una de las funciones principales de antes es ser cabilderos. Uno de los servicios que se ofrece es de cabildeo y eso es registro público eh, a nivel federal. Y obviamente a nivel, a nivel y hay a lo federal. más que se han dedicado, correcto. Ahí va el federal. Es lo más que se han dedicado. No. Eh, porque no. ahora mismo yo vi una revista que dice que ustedes fueron, están en los 50 top del cabildeo en Washington. No, yo no. La empresa ah, okay. yo Sí, usted. Sí. Entonces, ¿Usted como cabildero? Como cabildero federal. Ok, yo no estoy diciendo si es federal es ese... Yo no le he preguntado, le estoy hablando de cabildero. Yo le estoy aclarando porque usted quiere que yo aclare las cosas. ¿no? Claro, muy bien. Me alegro. Y entonces le pregunto si usted ha rendido algún servicio de cabildeo durante el desarrollo desde el 2017 de su empresa en Puerto Rico como cabindero o alguien de su oficina, de su compañía o alguien que usted haya subcontratado eh, está, Estableciendo las cosas bien claras yo eh, la colaboración aquí va a ser 100% pero tiene que eh, ser consistente con eh, temas Bueno, eh, pero, pero es que yo le estoy preguntando bueno, usted, sí, usted, usted me está usted, preguntando pero le voy a, a, a, Y le voy a pedir en esto si yo quiero que usted lo asesore, licenciado Usted no puede cuestionar las preguntas que yo le haga. O usted las contesta o no las contesta. Pero ni va a cuestionar, ni va a dirigir el interrogatorio, ni hacia dónde va. Asesor. Debidamente asesorado. Vuelvo y le hago la pregunta. Usted ha contratado ha brindado servicios desde el 2017 hasta el día de hoy, sí. usted directamente o algún miembro de su empresa o algún subcontratista suyo eh, asesoramiento de cabildeo o gestiones de cabildeo para lo que sea en Puerto Rico. Antes, ¿No cabildea en Puerto Rico? Es que esa no es la pregunta, licenciado. Exacto, no, la pregunta es directa. Si ha contratado o subcontratado o ha usado los recursos de alguien en Puerto Rico desde el 2017 hasta el día de hoy para hacer cabildeo de algún asunto en Puerto Rico. Fíjense que es sencillo. ¿Usted me puede decir sí o no? No. Ok. Recuerde que estaba bajo juramento. Totalmente. Perfecto. Ahora le pregunto eh, licenciado ¿Quién es Chris Arn? Tiene un nombre rarísimo aquí porque es Chris a r -N d t así que se dice Arnato o algo así para quien usted trabaja. ¿Quién es? Es nuestra C CFO o sea contado, eh, contable eh, su, su contable, Pero así es todo, sí es fácil. Nos, nos corre los números, las la cuentas, del back pues, claro. office. Okay. Le pregunto en su ponencia que usted envió, que lo va a ver más adelante. No hay problema, si es una ponencia de dos páginas, eso no hay problema. Eso lo va a ver en algún momento. En su ponencia usted menciona que su contrato con cuánta Le pregunto, si ¿usted tiene un contrato con Cuanta? Vamos a empezar por ahí. Eh, sí. ¿Cuántas servicios. Que está en TESA. Correcto. Que una de las dueñas de Luba en Puerto Rico. Contestemos el micrófono. Correcto. Correcto. Y le pregunto: ¿desde cuándo es ese contrato? El contrato que, eh, que compartimos con usted, señor uh -huh. presidente. Eh, entiendo que. Digo, específicamente creo que es el del 2019. 2019. Noviembre del 2019 cuando se estaba negociando el contrato de Cuanta y Arco con Luma en Puerto Rico, correcto, de Luma en Puerto Rico, con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianza Público. No tengo ese dato. No, no, no, no lo no. sabe. No, no, no es que, eh, ese dato específico no, no me consta. Ok, le pregunto, ¿lo contrató Cuanta usted para atender algún asunto relacionado a esa negociación? No. ¿Lo contrató Cuanta para cabiliar en el Congreso? Eh, no, porque no hemos cabillado en el Congreso. ¿Y para qué lo contrató? ¿Cuánto? Para eh, rendir eh, servicios de asesoría estratégica. Eh, Ejecutivos de cuenta. Claro, Completamente legal. Y, y, y no lo contrató para hacer ningún servicio de cabildeo. No. Abajo, juramento. Abajo, juramento. El conjunto, ambas, ni, ni federal, ni, ni aquí en Puerto Rico. Perfecto. En su ponencia usted menciona en el contrato con Cuanta que excluye específicamente cualquier gestión de cabildeo respecto al contrato de Luma, que es lo que me acaba de contestar, ¿correcto? Correcto. Y la propuesta mía hacia ellos, que se la compartí, también dice que no voy a cabildear en Puerto Rico. ¿Y hizo no. algún, usted alguna gestión de cabildeo en Puerto Rico no, sobre eso? Ninguna. Okay. Le recuerdo otra vez que estaba jurando. Ninguna. En su ponencia menciona también que no realiza actividades de cabildeo en Puerto Rico. Y entonces yo le pregunto. ¿Por su compañía presentó una factura por concepto de local consult consultan lobbies a Cuanta en septiembre del 2020? Eso es bien sencillo. Eh, yo le cobro a los clientes. De una Pero usted me acaba de decir que no hizo servicio de cabildeo para es Cuanta. En ningún momento de la, eh, eh, el, eh, los servicios de Consígame la factura para que el licenciado la pueda examinar y los compañeros la podamos examinar. Desde sí. que llegue la factura porque usted me acaba de contestar que usted no ha hecho servicios de cabildeo para guanta ni en Estados Unidos ni aquí y que usted aquí en Puerto Rico no ha hecho ninguna gestión y aquí hay una factura. Que nos llegó por parte de Luma Energy en los Luma Papers. Y habla reimbursement for locals consultants y entre paréntesis dice lobbies de septiembre 2020. Esa factura. O sea, quiere decir que esa factura es falsa. Esa factura, eh, yo nunca he visto esa factura con eso de la o sea, audiencia. No, usted no. no pero usted mente, me, dijo, usted que usted la, no, pero usted me dijo que la otra persona que yo le pregunté el nombre es la que brega con la factura en su empresa. Correcto, correcto. Que si la traemos a ella, ya puede decir que no las ha visto tampoco. No sé si lo no ha visto, pero eso si, si, si, si esto, esto es, eh, es o editada o. No, editada no, por quién. No sé. Pero es editada porque por Si es una factura, si quiere le traemos la original que está impresa, Señor. Presidente, sí. ningún cabildero. No hay trabajos de cabildero, bueno, pero no existen. Que, no, no, y yo tengo no la duda porque me acaba de presentar un documento dice, que dice. Y, y voy a leer más abajo, voy a leer después también. dice Más adelante, si podemos pasar que es de 10 mil dólares la factura por cabilderos locales, cabilderos locales, porque lo dice en plural, no lo dice ni siquiera en singular. Y más adelante dice que hay pendiente también otras facturas para pago relacionadas a servicios de Bantes Night por cabilderos alumnos. Entonces, hay un el, el, email de, el, el email está aquí también, hay un email, si usted lo puede ver en la, en la otra hoja que sigue, quiero que usted lo vea, donde el vicepresidente de Cuanta, Dice lo siguiente, el señor B.J. Ducey, usted lo conoce, el señor B.J. Ducey. Correcto. ¿Quién es él? Es eh, un ejecutivo de cuánta. El vicepresidente, uno de los vicepresidentes, vicepresidente de operaciones, específicamente. Y él manda un email a Luma y le dice que él quiere que se eh, expanda el scope de Vantage Knight y que hay una necesidad de, de que Vantage eh, pague de, a través de Luma, una factura sí. de cabilderos, ahí está. Si usted quiere lo puede leer, léalo para que queden en récord. Léalo. Me da una oportunidad porque no Seguro. Sí. Lo, lo, lo, lo revisé lo que dice es que Quiero que lo lea. Sí lo leí. No, pero en inglés, ahora en voz But this is new expanded scope for Vantage Night and it's a new process like the other Vantage Night invoices and built to only to do my approved. ¿Qué, dice? ¿Qué lo dice, que una, dice Dice que va a expandir un scope de representación de lo que se había cortado. Y lo que señora? manda en una factura de cabildero. Pero, pero el, lo de cabildero lo dice usted. No, no, perdóneme. No, está bien. Es, no es lo que se dice. Que, lo que pasa es que lo que acompaña bien, es, que es lo que acompaña ese email esta factura de cabildero, Manuel. O sea, no, pero, no lo niegue porque la factura está ahí. O sea, la factura está ahí. Por eso, pero usted no puede intervenir, licenciado, está fuera de orden. Se lo advierto porque ya le leí la advertencia. ¿Está bien? Una vez más y le pido que se retire la sala porque tenemos que... Entiende, ya yo le leí a usted la regla. Aquí hay una factura, licenciado. Claramente por Cabildero. Y dice que faltan pagar 50 mil dólares más que le deben anteriormente. Hay una nota de eso ahí. Lo puede buscar. Le voy a dar el espacio para que lo lea en detalle. Y usted analice todos los papeles que están ahí. Que fueron enviados aquí por Luma. Esto yo no me lo inventé. Lo que diría es que aquí hay un error de alguna clase y que le tiene que preguntar a Luma que por qué esto se... Lo que le puedo garantizar bajo juramento es que no se hizo cabildeo de Van de Sunay en Puerto Rico. ¿Y por qué le están pagando esta factura en Puerto Rico? En Puerto Rico, no, la empresa está en Puerto Rico. No, usted me dijo que usted opera en Delaware. No, no, y que no, los no, servicios no, no, se no, los no, da no, a cuántas no, allá. No, no, no, no, no. no. Dígame qué fue lo que usted Desde dijo? el inicio le dije, señor presidente, que yo estoy en Puerto Rico, rindiendo servicios desde Puerto Rico al exterior uh -huh. y como está en Houston, yo le defiendo servicios desde de Puerto Rico hasta Houston, de servicios, en este caso. Y no, si no fue de cabildero. De ningún cabilleo. Le pregunto si usted definir? coordinó alguna reunión con el ex gobernador Luis Fortuño para Luma o Cuanta, le pregunto. Eh, jamás. Le pregunto si usted coordinó alguna reunión con el gobernador Pedro Pierluisi antes de ser gobernador, para Cuanta o, o Luma. No. Le pregunto si usted coordinó con algún otro político del Partido Nuevo Progresista alguna reunión para Cuanta o Luma. Yo personalmente no. O alguna persona de su oficina. No, no. Le pregunto si usted coordinó con el gobernador Alejandro García Padilla alguna reunión para funcionarios de Cuanta o Luma. Creo que es público que el ex gobernador ha dicho. No esa no es la pregunta, perdóneme. Vamos a ir a la pregunta. Sí, yo le pedí al ex yo, gobernador. Contésteme directamente, sí. Diga. Yo le pedí al ex gobernador que me que le hiciera una reunión con eh, Charlie Delgado eh, de introducción y él me hizo el favor, sí exacto, usted se lo pidió porque usted lo estaba haciendo como un servicio gratis a cuanta o porque usted estaba cobrando por eso, no, yo, yo cobraba por servicios estratégicos, pero uh -huh. le pedí al ex gobernador que me ayudara con ese favor y ese favor fue gratis o fue pagado no, no fue gratis, usted está seguro de eso, yo estoy bajo juramento diciendo. y entonces que... le pregunto ¿por qué es que usted facturó aquí? Yo facturo por otro servicio de otro, otras personas que no tiene nada que ver con cabilderos. Por cabildeo. eso, si dice cabilderos locales, eso es un error. Eso yo no sé de dónde salió. Sí. Quiere decir que usted no sabe por qué paga a su compañero. No, yo lo que estoy diciendo es que cobra el, a su compañero? El, el, el, la referencia a cabildero en esa factura es un error. Y entonces, esa gestión que usted hizo con el gobernador Alejandro García Padilla, que no le pagó, dice usted que fue gratis. Le pregunto, ¿eso Para. no es un cabildeo? Yo no, no, bajo la definición de, de, de la única marco legal que tenemos, que es federal, eso no es cabildeo. No es cabildeo. No es cabildeo. Y entonces, ¿para qué usted lo ha vuelto? O sea, ¿qué usted, lo, qué usted le pidió? Bueno, yo creo que es bastante normal que una empresa eh, que está en un proceso de finalizar eh, los temas quiera eh, tener una reunión de introducción. Ah, ¿Usted participó de esa reunión? No. ¿Ni por teléfono? No. ¿Abajo por aumento? No. Si vienen personas aquí y testifican que usted participó en la reunión por teléfono o que usted le estaba dando instrucciones al gobernador por teléfono, eso es falso. No hay nada malo con que yo hubiese estado allí, pero no estuve. No estuve. Nunca estuve. Y no llamo. No, oh, ya estoy, estoy contestando la pregunta y se la puedo contestar. ¿Y para qué sí, usted le pidió esa la... ayuda al gobernador? ¿Para qué? Sí. Vuelvo y le repito. Es muy normal que se, que se establezca una relación de eh, presentación a, a lo que puede hacer. usted, de Puerto Rico, usted en las contestaciones que nos da en el requerimiento de información nos dice no, lo que pasa es que ya el contrato estaba aprobado y no había razones. Eso no tenía ningún poder de influenciar, Correcto. pero eso es falso. Y voy a decir, no. por, déjeme decirle mi, mi contención porque es falso. Porque estábamos antes del año en el año electoral donde podía cambiar el gobierno. Y donde ya el Partido Popular estaba diciendo públicamente que si ganaba las elecciones iba a cancelar ese contrato. Así que dígame si no es una gestión de cabildeo eso. No lo es. Es una, es una presentación. Y son criterios suyos, no míos. Claro. No lo comparto. Claro. No, si usted no lo tiene que compartir. Yo estoy haciendo mi apreciación de lo que estamos viendo. Sí, sí, y yo a usted. Pero obviamente esa es mi apreciación. Y, y obviamente nosotros vamos a cuestionarle a Cuanta y le vamos a cuestionar a Luma que desglose qué es esto de cabilderos locales. Porque incluso como estos son fondos públicos con los que se pagan, que son de la Autoridad de Energía Eléctrica, no hay un desglose aquí de quiénes son esos cabilderos, porque no dice cabildero, dice cabilderos locales. Señor, sí, ¿me sí, permite? Sí, puede hablar, sí. Eh, señor Presidente, en nuestro contrato y creo que se fue fue desglosautes eh, prohíbe el uso de fondos públicos o federales o estatales para pagar nuestros servicios así que eh, servicios de qué Legal y estratégicos y por qué mandan a pagar esto con los fondos del huma es un error eso eso no, yo no, yo no un a mí, error no hay que preguntarle a, yes, no, a, a Stevens y al otro vicepresidente no, y hacer? le vamos a hacer lo sí puede puedo decir pues, bajo juramento otra vez que aquí ningún servicio cabildero se ha hecho aunque no es ilegal ni es no se ha hecho nada. Y entonces esa gente es que usted hizo con él, el gobernador, fue de amistad. Claro. Sí. a Alejandro, mira, hazme este favor Pero, aquí y reúneme a esa gente ahí que quieren cancelar el contrato de Luma. Él me hizo el favor y él y yo somos colegas profesionales y amigos y te tengo mucho respeto y me hizo el favor. Sí, yo no veo nada, nada al No, tiempo. claro que no, ni había razón para negarlo. Vamos a ir a las preguntas del compañero Jesús Santa y volvemos con usted en breve. Jesús Santa y el compañero después, de Rivera Segarra. El compañero, comienza su turno a las 10:53 de 10 minutos. Buenos días a todos. No sé si tiene el exhibit 1, que fue lo que me hicieron llegar ahora, la primera vez que ve el documento. Obviamente, usted indica que es un error. Entiendo que los roles de su compañía, ¿no? Porque es una factura, si no, si no interpreto mal, que viene de su compañía, enviada a cuanta, facturando un servicio. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto. Yo no tengo acceso al contrato que usted le dio a la comisión. Me que me lo Se lo ya? pueden llegar a, a los compañeros de eh, contrato. Yo vengo con la empresa privada y, y obviamente cuando tú facturas, lo que pasa un es que todos eso, todo esos documentos llegaron a mí. No, no está viendo, no lo sé. Eh, por lo general, no factura lo que está en el contrato. O sea, así. Usted indica, no he visto el documento, que el contrato no incluye ese tipo de servicios. Me aclara la directora de la comisión que usted no entregó el contrato en detalle, usted entregó un, un, unos papeles, un abstracto del contrato. Entonces, no me conteste usted, que me conteste siempre. Por, por, por supuesto, favor. le entregué lo que... Eh, lo que usted entiende que debió lo, darme. Lo que la Constitución me protege de privilegio de abogado cliente y de confidencialidad contractual que da. Que, que y, y, se, y se hizo la excepción O sea, para que poder si usted ha contratado a alguien eh, para que le dé servicio a Luma o cuanta, nosotros no lo sabemos porque puede estar ahí no lo vemos. ¿Cierto? Sí, pero yo, yo acabo de decir que bajo juramento claro, que yo, no es el caso. Por eso tengo que creerle a usted. Bueno, no, no al documento señor. a usted. Estoy, estoy en bajo siga juramento, señor Santa. presidente. Siga, compañero Santos. En un minuto más, ¿verdad? No, siga adelante. Según mi experiencia, y, y está hablando un ingeniero, está hablando sí. un abogado, cuando uno factura eh, y uno tiene un contrato donde dice los servicios por lo cual uno co contratan a uno y uno hace una factura, hace un desglose del servicio que hace. O sea, yo en la empresa, se lo digo con mucho respeto, yo vi una factura así, yo la viraba para atrás pues no que saber de qué consta esos 10 mil dólares. Pues mira, tantas horas de fulano, tantos tipos de servicios eh, ¿Por qué no sucedió así? O si es una práctica la que tiene su compañía de, de englobar lo que es todo un servicio, asumiendo que, es, que yo digo, de mi parte, creo que administrativamente no es lo correcto, eh, de no desglosar cuál fue el servicio. Eh, muchas gracias por la pregunta, el representante. Eh, el contrato es bien específico de lo que se puede hacer, el scope del, del contrato, de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y dentro del contrato prohíbe cualquier tipo de cabildeo. Como es definido, eh, Pero va. Con mucho respeto, la pregunta no es esta. La pregunta es, cuando uno ve una, una factura, por lo general hay cierto tipo de desglose. O sea, yo no, pre, yo no pretendo que usted ponga, tuvo dos horas hablando con fulano o tres horas leyendo claro. el documento, pero el tipo de servicio, pues mira, trabajando con tal proyecto, o trabajando con tal opinión, obregando una estrategia publicitaria, lo que sea. Sí. Y Entonces, tú ves la factura, un reembolso por eh, consultores locales, y obviamente dice, entre comillas, la, la parte de. ¿Verdad? Lobbyist. De. <ríe> eh, español? es. Cabilero. Aquí están, están eh, testificando también a anda. ¿Y Que si sí, están testificando la que ha el mundo. Es que le corrigieron la palabra. Me fue oh, la palabra bien. de Cabilder. No, una... sí, como... y, y, y se deja así solo, pues, con mucho respeto, crea mucha duda. O sea, ¿de qué fue 10 mil dólares? ¿Por qué? Y la pregunta mía si este tipo de proceder, de ese tipo de factura, es consistente en la facturación que hace su, su compañía. Con este tipo de compañía que cuanta u otras compañías. Sí, ya, te disculpe que, que no le entendí la pregunta la primera vez. No solamente es consistente el industry standard en Washington. Así que se factura a través de todo Washington y en Estados Unidos. Me imagino que sea para, para el tipo de servicio que llevan lleva. Yo, o sea, yo trabajé sí, con... con bueno, pero sí. yo, yo por que lo menos... Son mío. fondos privados, son privados. Sí, son fondos privados. Por el contrato. Esa factura se pagó con fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo envió Luma aquí y hay un mensaje del vicepresidente de Cuanta a Luma diciéndole que se le pague con los fondos de Luma. Y, es con el, y Luma pidió ese reembolso de su gasto. Contractualmente estoy, eh, no se puede pagar con esos fondos. Así que hay que preguntarle a, a, a Wayne y Pregúntale, señor. Yo ese tema no lo tengo claro porque... Eh, pero contractualmente no es así y, y yo me protegí para hacerse el tema porque no quiero estar eh, sujeto a apagado por fondos eh, federales ni estatales. Así que esa es la intención mía, señor presidente. Entonces, en el tema de la factura, esto es muy eh, industry standard normal. Pero eh, a nivel de lo que es el negocio o la dinámica de, de cabilderos, porque yo pienso Federales. Yo, federales y es así, o sea, pues a nivel del de negocio de Estados Unidos, yo fui empleado de Eli Lili, aunque ahora son eh, ingleses Glasses Biscline, AstraZeneca y una factura así, eso, eso viraba para atrás como, como una bola de ping pong, ¿no? Y, y, y me choca un poco porque no veo por qué se especifique eh, este tipo de servicio y si no es de cabildeo, pues me está diciendo que no está haciendo cabildeo, pues entonces otro servicio no se puede poner aquí. Yo no comparto la conclusión, pero le puedo decir que yo he enfrentado a otras farmacéuticas, que eso es tema público, eh, en el rey de, de Washington y se, se trata de, de la misma forma. Sí, cuando uno hace ciertos comportamientos debido a eh, conducta, este, reunión y otras cosas, tienes un marco legal que es el, el Lobbying Disclosure Act de 1995, que te estipula lo que es cabildeo, la definición de los servicios. Las personas que están. Eh, cubiertas. Aquí lo que hace falta en Puerto Rico quizás es que se le ponga el proyecto de la Cámara 31, que ya es un buen comienzo, que quizás se, se la, la Cámara de Representantes y el Senado legislen un proyecto que le da un poquito de orden a esto también, porque creo que la confusión no le ayuda a nadie. Ahora estamos hablando de la factura, factura, vuelvo a repetir señor representante, es que esto es muy común, no solamente... Eh, en Washington a todo nivel y le digo que si tiene experiencia okay. de la farmacéutica pues que esto pasó igual. En una factura que hiciera otra compañía en Washington dando servicio de caballero eh, incluiría ese paréntesis. No, el paréntesis en este caso es un error. ¿Okay? En este caso es un error. Está bien, pero, si, pero si hubiese, en otro caso, hubiese de cuenta hubiese de, de la comisión eh, eh, estoy haciendo un servicio no sé yo, a, a, a Lili. Lo que sucede es que, entonces, vuelvo, vuelvo y les recuerdo que Vantage Night ofrece varias eh, opciones de servicio. Si es cabildeo lo que el cliente exige, nosotros no tenemos que registrar al registro federal. Claro. Y queda ampliamente claro al mundo. Y la factura saldría así o saldría sin decir cabildeo. Yo no, yo no, no habría eh, especulado, pero yo habría que, que especular que, que no habría que ponerle nada porque eh, es, lo que, es, porque para es entender, obvio. Y que quiero entender, para entender: el contrato la es, la, es ¿no? la contestación suya, que usted entiende que una vez que yo tengo un contrato y a mí se me dice que yo voy a cabildear, cuando digo una factura, no, no tengo que poner necesariamente que voy a cabildear. Es que el contrato define los servicios, así que no hay que explicarle. Eh, Por eso, se cosas. En, en ese caso, lo que usted está planteando es que si yo, si usted tuviera un contrato conmigo de cabildeo, cuando me facture, como está claro que va a cabildear, independientemente del issue, usted dice, mira, yo te estoy facturando por esto, que fue lo que hice en el mes de septiembre, porque el contrato dice que estoy cabildeando." Por sí. dar un ejemplo. Sí, estoy especulando porque me está haciendo una pregunta genérica, y estoy porque no puedo entrar en detalles personales de clientes, no, no. De clientes pero eh, por general el contrato define lo pasa. ¿Y qué pasa, los... ¿Y qué pasa? Pero, señor? Déjame explicar, por favor. ¿Ya? El que tengo 10 minutos. No, pero compañero, usted sabe que yo no... no. Perdón, perdón. Estoy tratando de contestar la pregunta en memoria fe. Sí, sí. eh, el contrato define los servicios y específicamente detalla cuál es el rol de ese, de ese servicio y no es eh, adicional una descripción... Eh, eh. Por pues eso es lo que quiero entender. Sí. O sea, para que usted entiende que una vez está detallado el servicio en el contrato, el proceso de factura, como va acompañado de un contrato, para todos los efectos, yo lo que estoy haciendo es facturando porque se sobreentiende que estoy haciendo la labor que dice el contrato. Y, está, y es tan importante ese tema, que, gracias por traerlo, es tan importante que en este caso específico que estamos eh, aquí, el contrato prohíbe cabilderos desde alguna clase de ningún miembro de nuestro, nuestro firma y, y eso es un error porque no puedes, no se permite y, y, a, y asumiría si otras facturas fueran producidas, no, no, no, no, no diría eso, porque eso es un error. Y yes, eso yo nunca lo he visto y sí. es un... Eh, eh, no, no, no los culpo. Pero o sea, le, le, no le, le culpo. Perdóname compañero, pero le pregunto, ¿quién hace las facturas en su compañero? Bueno, obviamente Darn que yo le expliqué y su ¿Y ex ella ex está aquí Cox? en Puerto Rico? Ah, en Delaware. ¿La buscamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ella? ¿Dónde Pero ¿dónde está ella en Puerto ella Rico? Ella no se encuentra en Puerto Rico ahora mismo, está de vacaciones. Ah, ok, está de vacaciones. Entonces le pregunto, ¿ella hizo esta factura? Se supone que si hay una factura suya, ¿quién la hizo? Fue esa persona. No, para estar claro, o sea, si esta factura existe se no. hizo, lo hizo ella, ¿correcto? ¿Quién le da instrucciones a ella de lo que hay que cobrar? Ella tiene el contrato y ya sabe lo que tiene que hacer, eso es un error y yo no sé dónde salió eso, vuelvo a dicho, lo voy a seguir diciendo hasta el contrato dice que no se puede paviliar, mi propuesta dice que salga ahí. yo juramento diciendo que no hemos rendido servicio de cabildero. Eso es el y, y los otros 50 mil dólares que se desglosan en esta factura. Los otros 50 mil, dice, que, que están pendientes de pago. Entonces tampoco serían de cabildeo. Exactamente, son. Pero explíquenos para beneficios de nosotros y del país que nos está viendo: ¿cuáles son los servicios que usted le estaba dando a cuánta y a Luma en ese momento? Porque todos lo mandaron a pagar por Luma. En general, vuelvo. Yo ofrezco servicios y consultorías. No, no, pero es que servicios de, yo, yo, de estratégicos. yo no necesito lo que usted, eso ya usted lo dijo. ¿Eh? Y ellos, yo le hice yo una pregunta no, no puntual más. y directa, yo no, eh, no licenciado. No, no. La pregunta es sencilla: ¿Cuáles fueron los servicios por, por los que usted facturó 50 mil y 10 mil, que son 60 mil, porque dice que hay 50 mil pendientes de pago? ¿A cuánta? Voy a decir la cuánta porque cuánta usted dice que para el que trabaja. ¿Que cuántas se lo manda a pagar la luma? Ah, es que no es que yo digo, es que está en el contrato y se lo, se lo administramos. Y se lo mandaron a, a, a pagar la cualquier luma. Cualquier otra, señor presidente, cualquier sí. otra sugerencia de que yo trabajo para alguien más es incorrecto. Por eso, pero lo que pasa es que aquí, cuánta le manda y ahí están los emails, están acompañando la factura y dicen, Pero esta que... factura es para que lo pague el Luma, yo no le tengo miedo a nada, señor presidente. Por eso, pues entonces, ¿por qué usted me niega lo que dice la factura? Que, que, que le estoy negando algo, que le estoy dando la caracterización correcta, que eso es un error. Y sí. es un error de Cuanta decirle a Luma que le pague esa factura. No, Tienes que preguntarle a Wayne Stensby. A mí no, no, no. no. Lo que a usted ellos. le pregunto porque usted me dice que su contacto es con Cuanta. Correcto. Y ahí quien manda esa factura con un email diciendo que se le pague de los fondos de Luma. Se lo envían a Luma para que Luma lo pague de los chavos de Luma. Eso, que que esos chavos bien. vienen de autoridades de energía eléctrica. Ahora, pregunta la pregunta original que no le hice, pregunta. ¿vuelvo a hacérsela a usted? Sí, ¿cuál es? ¿Cuáles son los servicios que usted le dio a Cuanta? Se contesté, señor. No, no, ya se lo contesté. Se no. lo contesté, lo que pasa es que como le he contestado a no. mí, usted mil, ha contestado veces. generalidades. Bueno, pasa, la pregunta es directamente, ¿cuáles son los servicios que usted le dio a Cuanta? Yo tengo un privilegio de abogado cliente. No, no, pero sí. Y que, yo no puedo es que, indagar en ese Es, pero es, es que, que yo no, estoy, yo no, estoy, yo no le estoy diciendo a usted que me hable de la estrategia específica que usted usó o recomendaciones específicas, sino los servicios. Usted me puede decir. Le vendí 20 corbatas, le vendí cuatro camisetas. A eso es a lo que me refiero. O sea, pues yo le hice unas gestiones de presentación ante, una, ante la Autoridad de Energía Eléctrica o le hice una representación ante el Congreso o le hice una representación ante el gobierno de Puerto Rico ¿Qué es lo que usted hizo para cuántas? Yo usualmente a estos clientes que no le hago cabildero federalmente, soy asesor y hago consultas legales y estratégicas de gobierno, el tema los asesoroso de del contrato que estaban haciendo no, en Puerto Rico. No. ¿Seguro? no. seguro. O sea, quiere decir que si yo pido el detalle de esta factura, no debe, de, no debe aparecer nada ahí, el, las facturas originales, uh -huh. o si las tenemos, ¿verdad? o si las tenemos. No debe aparecer nada ahí que no sea gestión de usted a favor del contrato de Luma, ¿para cuánta? Dígalo duro para el micrófono, porque estaba duramente... Es, se lo he dicho varias veces y se lo, lo voy a seguir diciendo toda la tarde sin decir haciendo la misma pregunta, señor presidente, y con todo respeto, no estoy tratando de ser este evasivo. evasivo. Te estoy teniendo la verdad, sin miedo, que pregunten lo que quieran. Las preguntas que usted necesita, pregúntate a Winston. Entonces, ¿cuántos años lleva la empleada que hace estas facturas con usted? Llevaba desde el 2016 que empezamos la Se operación. empezó con usted. Que sí. ya sabe lo que se factura y lo que no se puede facturar. O por qué se factura, ya lo sabe la gente comete errores no, no, ah, sí, seguro que cometen errores más cuando estamos aquí pero produce los, de, los demás, pero pues quizás podremos producir otras, las otras este, voluntarias este, sí, que es lo que iba a producir que el abogado le dijo que no no, yo no que... le siga dando instrucciones, licenciado porque no. yo le leí las reglas no podemos, tenemos, tenemos... y usted es un abogado experimentado no. y a quien respetamos muchísimo, está bien por eso Pero no puede asesorarlo aquí ya se le digo hasta que terminemos el proceso de interrogación. contractualmente yo tengo confidencialidad que se lo compartimos a lo de, como le dije el representante Rodríguez tenemos ahí contrato de confidencialidad nosotros vamos a hacer lo, voy a o sea, y lo que estoy lo que estoy tratando de que es, les estoy asegurando bajo juramento que ninguna factura de Vantage Night debería tener ese, ese tema ahí y o sea no que si se equivocó si, si, si esto ocurrió si esto es digno y que, que no, ah, no, no, diciendo, okay, no, usted está diciendo que nosotros señor, tenemos un documento sube, fraudulento aquí. Es la primera vez que lo he visto, señor. Ah, ok, eso es lo que te decía sí. Señor, es la primera vez que lo he visto, o sea, no, estoy, no estoy cuestionando nada. Porque esos son los documentos que Luma le entregó al tribunal, y ni siquiera a no sé nosotros, qué. al tribunal y el tribunal a nosotros. Y no sé por qué, porque eso ah. tiene que ver con Cuánta, no con Luma, ah, y no tiene fondos, eh, no, eh, pregúntelen a ellos, que está... Uh -huh. Compañero, siga, sí, adelante. Perdóneme, pero es que son cositas es que, que voy aclarando. según usted pregunta, veo que hay cosas que aclarar. Sí. Un poco para entender el proceso de facturación. O sea, la intención, ya pues el, el presidente habló de los standard balance, son 50 mil. Eso pues Un no momento se aclarará. Pero entonces, ¿cómo brincamos de un contrato que usted tiene directamente con cuántas? Una corporación que está radicada en Houston que a mi mejor entender no tiene negocios en Puerto Rico, donde Luma es una corporación que se entiende que es la unión de dos entidades, pero sigue siendo independiente con unos propósitos distintos a lo que es Cuanta. ¿Cómo es posible que de su oficina que factura a Cuantas entonces llegue un reembolso que tiene que pagar Luma? ¿Hay ¿Alguna idea con eso? Porque de, de otra manera o sea, eh, eh, bueno, no. ¿Puedo? ¿Me permite? Sí, claro. Eh, primero, el contrato provee para que yo eh, contrate, eh, si es necesario, otras personas que me suplan eh, consultorías o consultas legales o consultas. Yo, yo, el contrato no solamente para Puerto Rico, ¿okay? es para o, otras partes del mundo. Así que yo, de esas consultas, mis consultas no solamente son a Puerto Rico, son a otro, otro sitio. No puedo divulgarlo por, por, por la confidencialidad. Haya pero el lo contrato, que puedo inferir no tengo permiso de hacer, lo que le estoy pidiendo es explicarle la explicación que usted me pide uh -huh. es que es muy común y muy ordinario de esta plaza de contrato de tener la habilidad y la flexibilidad de tomar y, y contratar a la gente se consulta no consulta bajo, bajo este, este contrato y otros es muy le, común. Pero creo que se me le voy a requerir que en un plazo de tres días laborables nos llegue una explicación de parte suya de cuáles son los servicios que usted brinda a CUANTA específicos. No estoy hablándole de estrategia ni de relaciones abogados, sino de lo que usted hace para CUANTA y que usted indague con su empleada y nos deje saber por qué esa factura estaba ahí, porque nosotros la vamos a citar. Se lo adelanto de antemano que la vamos a citar. Tiene esos tres días laborables para especificarnos cuáles son las funciones que usted hace para Cuanta y si ha hecho alguna para Luma, lo dice. Y si no, usted lo certifique por escrito. Porque nosotros vamos a pedir a Luma y a Cuanta que nos especifique eso también. Y de no recibir la información de parte de las personas que he mencionado aquí, pues no nos quedará más remedio que acudir al tribunal a evaluar la situación. Con, eh, conmigo, sí. señor presidente, tiene la colaboración que desde que empezamos se le da y, y será así. Yo no tengo... Eh, Estoy tranquilo. Por eso. Aquí nada más. Es no, no estamos y, diciendo que ha he hecho nada he he ilegal. Quiero, y creo quiero, por favor, me pregunto, o sea, Pero mira, Yo lo que quiero que usted esté claro. O sea, que yo que no estoy, estoy insinuando no, que usted ha hecho nada ilegal voy ni a, nadie estoy aquí. Estoy colaborando. Sí. Porque me nace y respeto eh, el tema legislativo y el lo, los Y lo reconozco y vino pronto. Cara. Tan pronto lo pudimos localizar, pues muchas, vino. Muchas eso, eso lo reconocemos. Yo no estoy diciendo que usted ha hecho nada ilegal. Pero tenemos que aclarar toda esta información. No, y, y yo, con gusto, le trato de aclararla, pero vuelvo y repito: cero cabildero en Puerto Rico, cero. Y de manera pública, Bantes no hace cabildeo en Puerto Rico. Y eso está en mi porencia, pero no me ha dado oportunidad de, de. Y no ha contratado a nadie que haya hecho cabildeo. Sí. ¿Ah? Y ya se contestó esa pregunta. No, pero está claro: o sea, usted dice, usted no, Bantes no hace cabildeo, usted, pero usted subcontrata servicios, correcto. Eh, eh, subcontrata, sí o no. Contrato, sí. Sí, contrata a otros abogados. Sí, pero es que yo no a contrata a, a, otra a clientes, Yo no voy a a otros clientes. No, no está bien, no pero solamente eso. le estoy haciendo una sencilla pregunta. Contrata otros abogados para hacer trabajo para Vantage Knight, ¿correcto? En tema de cabildeo, ¿cuántas? No, no es subcontratado ningún cabildero para... Pero para contrata para a otros cabildos. abogados. Y esos abogados pueden estar haciendo algunas gestiones que aunque no sean para usted cabildeo, pero pueden estar haciendo gestiones estratégicas para sus clientes, ¿correcto? Creo que eso es correcto. Bien, sí. Un tema de compañeros. Tratando de entender cómo una factura de su oficina se le somete a Cuantas y que de alguna manera entonces Duma la tiene en su mano y la somete a la autoridad como un reembolso de servicios, eh, da la impresión que de alguna manera alguien de Cuantas le pidió hacer algo en Puerto Rico. Que de alguna u otra manera afecta a Luma, porque es la única manera que Luma puede entonces reclamar un reembolso. Eso fue así. No entiendo la pregunta porque eh, no, no, no, no la entiendo. O sea, eh, yo, no, yo trabajo en hechos, eh, no en especulaciones. Bueno, pero yo no estoy haciendo especulaciones. Estoy diciendo lo que usted me está diciendo. Aquí. Vamos a ser bien claros. Desde que entró en esa silla, se sentó, usted ha planteado que el contrato es con Cuanta, ¿cierto o no es cierto. El contrato dice que es con Cuanta, no es que yo lo diga, es que no solamente yo Fantástico. lo diga, es que el contrato es el con Cuanta, está producido. No hay problema. Usted, está, usted no está contratado por Luma ni otra compañía, usted está contratado con Cuanta. Es así, ¿verdad? Y tiene un contrato con unos servicios que no está del todo claro, en el documento que tengo aquí no está... Todo y usted entiende que tiene un derecho un abogado cliente, fantástico. Yo no me voy a meter en eso, pero está contratado para llevar un servicio. Entonces, ¿A cuántas? Los servicios se explicaron, no se han comprendido, pero están explicados. Está bien, están explicados, fantástico. Pero es con cuántas. esto. Ok. La gran pregunta cuando se me entrega este documento es que aparece una factura de su oficina que es enviada a cuántas. Eso está bien. Hace un requerimiento de reembolso de 10 mil dólares que no está del detallado a mi gusto. Usted dice que en el negocio que usted lleva a cabo se hace así. Pues fantástico, no tengo problema. Como, como yo lo trabajaba, si me hubiera llegado a mí, no lo pagaba. Hasta que me explicaran cuánto era, pero eso es, el mío es otro negocio es ingeniero. ¿okay? Pero entonces el documento no llega porque usted lo trae. El documento llega a la comisión porque lo somete Luma. Lo somete Luma como parte de las facturas que hace Luma dentro del contrato que tiene con la autoridad para llevar un reembolso de unos servicios. Pues no hay forma de que uno le interprete que algo que quizás cuanta le mandó a hacer usted tenía que ver directamente o no con Luma. Y eso es lo que estoy preguntando, pues porque sí. no puede ser, porque entonces Luma está, está en violación de ley porque está pastelando algo que, que no le corresponde a ello. Digo que tiene que preguntarle a Wednesday porque repitió esa factura, porque no tiene nada que ver con él. Perdóname, ¿sabes? ¿por qué usted dice a Wednesday cada vez que nosotros decimos? No sé, señora. ¿Y por qué no dice al vicepresidente de Cuanta o a quien sea? Porque quien envía esa factura no es Wednesday, quien se la envía es el vicepresidente de Cuánta que usted me dijo que conoce. Y con el que usted dialoga, que es un ejecutivo de Cuánta, yo le dije que es el vicepresidente de operaciones y es el que envía el email para pago. Señor presidente, yo asumo que usted tiene la potestad de hacer lo que usted entienda que, que correcto. Así por que, eso. que le difiere a usted y a su... Y a su que lo requiramos, seguro. Su, ese, ese es su criterio, no es mío. Yo lo que tengo que ver es que yo no entiendo porque eso, esta, esta factura está aquí o porque yo estoy aquí. Está bien. Francamente, pero, yo no entiendo porque yo Pero, estoy pero, aquí. pero quiero que... Tenga, está aquí porque no. tiene que aclararnos claro. los gastos que está encogiendo Luma en compañía subcontratada con fondos públicos o sea. de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea. y una de las compañías que apareció cobrando es la suya, por eso es que está aquí. Es que no tengo fondos públicos, está en el contrato. Bueno, por eso, o sea, pero es que esto, no, esto se, no esto se pagó ¿Ustedes? con fondos públicos, perdóneme Esa factura, y dice ahí 50 mil más que le deben, se están pagando con fondos de Luma, y eso es lo que dice el vicepresidente de Cuanta. Sí. Y los fondos de Luma vienen de la tarifa de energía eléctrica, que son fondos públicos. Que usted entienda que quien le pagó fue Cuanta, o quien le pagó fue Luma con fondos privados, eso es lo que usted entiende. Pero esto es lo que está aquí en factura. Bueno, Seguimos, compañeros. Bueno, yo lo que quiero es que entiendan, porque yo hago a la pregunta. O sea, yo no lo hago por molestar ni nada. Es que cuando veo esta información, yo no tengo problema que usted haya facturado a Guanta y así aparece aquí. El problema es que de alguna manera esa factura llega a Luma y Luma la reclama como parte de los servicios que se realizó. Si usted no tiene la contestación, pues le preguntaremos a Cuanta, porque al final del día yo puedo entender que fue Cuanta quien envió esto a Luma. Ahora, hay otro camino. La pregunta es, ¿por qué Cuanta le envía esto a Luma? Pues la única, otra opción, no sé si es cierta o no, es que de alguna manera, directa e indirecta, el servicio que usted le brindó a Cuanta, brindaba un beneficio o no a Luma, y por eso Juan te entendía, pues mándaselo allá porque lo que yo pedí hacerle a ustedes realmente era información que requería Luma y no cuánta y yo no sé, como no tengo el detalle de qué servicio se llevó, por eso es que hago la pregunta. Podríamos, de teoría, hablar de todo eso, pero yo no me voy a especular por qué él... Eh, pero usted lo, lo puede aclarar, porque me, me puede dejar, decir... Me tiene que dejar, por favor, me tienen que dejar contestar. Pero, conteste, pero, conteste, debe que conteste. No conteste? Contestar. Pues conteste, si debe conteste. así, claro, no, lo que pues, pasa si es que yo, no podemos... Si, si usted no contesta la pregunta... Difícil pensar. Usted hace una factura a Cuanta. Muy bien, porque usted tiene un contrato con Cuanta. Muy bien, y de momento aparece la factura. No porque cuantas no las envía. No las envía a Luma. Y la envía como un reembolso. Y como único legalmente Luma tiene derecho a un reembolso, es porque algún trabajo se le hizo a ellos. Y de ahí que viene la duda. Totalmente. Estoy de acuerdo. Y se trata te tener que explicar eh, esa explicación... Y usted toda no, tiene, no tiene del todo la explicación para ello. No, no. Puede no, no, no, no tengo ninguna explicación porque sí. se produjo. Lo que le puedo decir es reiterarte de la caracterización de mi trabajo, mis servicios sí. y lo que es... La verdad, bajo esa relación. Muchas gracias. Le, le pregunto, si obviamente le pagaron esa factura, tiene que ser con un cheque, ¿correcto? Pudo haber sido un wire. Pues eso mismo queremos, si no está el cheque, el wire, lo que sea, con lo que se le haya pagado. Le demos la transacción no me, del no, pago. No, no me, sí. No me, Para saber de dónde no, es no, que vienen sí, los fondos. Si sí, se puede producir, se va a producir. No me, no me tiene... Intractivo. Perfecto. No, si nadie quiere que usted tenga ¿no? Por eso. Compañero Jorge Rivera Segarra. Ah, sí, perdón, me reconocer a la compañera Mariana Nogales Molinelli, que se unió a los trabajos, la portavoz del partido Victoria Ciudadana en la Cámara. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las personas. Buenos días. Compañero... Jorge Rivera Segarra, con sus preguntas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Las que a, sean necesarias. Al deponente. No tengo muchas preguntas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de, de, de estar y seguir de alguna manera u otra vez esta investigación, que más de 27 o 28, ya 30 y pico de vistas públicas, yo no me he perdido ni una. Yo represento a Junta, Larre, Butuado y Jayuya, pueblo de la montaña. A mí se me hace difícil entender el, el, cuando se presenta el Exhibit 1, que usted, en, en, en, y me va a corregir, usted no tenía conocimiento de esta factura. Sí, tenía conocimiento que nosotros le facturábamos, no tenía conocimiento de la descripción de esa factura, y me choca que tenga esa palabra porque es incorrecta. ¿Y esta factura se pagó? ¿Recibió la paga? Yo entiendo que sí, porque no tenemos recibo, sí. Que se tuvo que haber pagado, Bueno, ¿sí? sí. no hay un... Sí, sí se, se pagó. ¿Sí? ¿Recibió el pago? Sí. Sí. Me, me, me, me asombró la reacción de usted cuando ve la factura que inclusive comenta es fraudolenta, si no me ocurrió la, la palabra que usted usó, y se asombró. Y, yo dije, y señor, yo lo dije eso, eso. ¿Y cuál fue la palabra que usted usó? Que si en un momento dije, si sí, es auténtica, me, me sorprendió tanto que esa factura estuviera así. Ajá. No es... Este, eh, el Chicago, el, okay. y, y le pregunto, ¿es la primera vez que usted veo una factura así? Es la primera vez que yo veo esta factura y con esa descripción. Es la primera vez... Mi... Pero recibió, recibió el pago recibió el pago. Y no se cuestionó de dónde vino el pago ni cómo llegó. No, porque tengo un contrato, tengo un entendimiento con el cliente, esto puede ser un, simplemente un error. Pero se cobró. Se, ¿Se cobró, eh, pero el error no tiene vigencia hacia, hacia el cobro. Okay. No tiene vigencia. El, el contrato, que si ustedes lo tienen, prohíbe servicios de cabildeo en Puerto Rico o en, o en Estados Unidos. Y, y, esta, ¿Y esta factura, bajo su juicio, ¿Es legal? Totalmente. Okay. ¿Y usted todo tiene, aquí es legal. Todo tiene, lo que estamos discutiendo aquí okay. es legal y, prote, y protegido constitucionalmente. Claro. ¿Y usted, en, y usted tiene entendimiento y sabe que todo lo que fa, pague Luma lo paga el pueblo de Puerto Rico. Eh, el, el, a Luma, pero a Cuanta. O sea, yo trabajo para Cuanta, no Luma. Pero, perdóname, sí, o sea, es, yo, es, pero si le llega a usted un pago de Luma en vez de cuánta. ¿No le era extraño eso a usted sí, sí, o a la persona que factura en su oficina? Eso sería extraño. ¿Verdad que sí? Pero no ha ocurrido. O sea, que ¿y cómo le pagaron? Si dice aquí que lo tiene que pagar Luma. Eso, vamos, eso quiero no, no, que usted lo indague es, es, en su compañía. Eso es su trabajo y eso yo no lo había visto hasta el día de hoy. Porque sí. yo, no, yo no estaba parte de lo que... O sea, que mismo. usted no sabe cómo le pagaron. No me consta personalmente, Exacto. pero la, en la, el entendimiento... Quien le de... consta eso es la persona que usted tiene a cargo de cobrar. A ver, voy a explicarlo de otra forma. Sí. Con todos los clientes Fortune 50 que yo tengo, mm. yo no lo cuestiono su back office, pero sí le puedo decir que contractualmente tiene una obligación contractual de pagarme de una cierta forma, de una cierta ¿Cuánta? Porque, De acuerdo. ¿Se pero se, ¿se supone que le haya llegado usted un cheque de cuánta o una transferencia de cuánta pagando Y así fue. Usted entiende que fue así. Eso lo vamos a ver cuando usted nos envía la información. Perfecto. Específicamente a esa factura. Y nosotros lo vamos a indagar. Este, la otra pregunta... Para, es para, aclarar porque es que él me trajo luz de cosas, cada vez que yo me traen luz de algo no puedo dejarla también, pasar. También, sí, también. la pregunta ¿Usted es. es el o sea, jefe, señor presidente? No, no, soy el presidente, jefe, no aquí, el único jefe de nosotros es el pueblo. Nosotros somos aquí funcionarios, yo soy aquí presidente de una comisión eh, y ellos tienen el mismo derecho que ellos en esta comisión. Pero para estar claro, eh, usted. Si hay un cheque ahí de Luma o le pagaron con una cuenta de Luma, eso es algo anormal para usted. Sería anormal porque usted no tiene contrato con Luma. No tiene contrato con Luma. Le contestó la pregunta. No, le la pregunta, no pero, Contésteme, no tiene contrato con Luma. No tengo contrato con Luma. Nunca y, me ha pagado Luma. Ni de trabajo para Luma. Ok. Cero. Acá. Cero. Pasado lo que acaba de decir. Yo no, yo no, yo no. El, aquí hay un misterio se convirtió un misterio porque no sabemos de qué manera porque si la factura es que usted está facturando a cuánta y cuánta la pasa a Luma y Luma paga no, no, eh, o eh, no es así eh, eh, lo que acaba de describir eh, no, no es correcto en nada eh, no hay base de, de hechos en lo que acaba de decir ¿quién, le, quién recibe el el cheque. ¿cuánta? ¿De quién recibe la...? la, la... Están confundido con lo que acaba de decir. ¿Puede de, de, no, por eso de, yo acabo de decir. No la entiendo. Es un misterio. No, el misterio lo tiene. Como los misterios, como... de... lo... Compañero. Compañero, por favor. Desde que ellos. O sea, perdóneme. Sea. O sea, el compañero tiene una apreciación. Usted le contesta si sí, no, no, eso yo no lo sé. Usted no es correcto como usted me lo está diciendo, pero... Si el, usted, si el misterio lo tiene usted y demás, no nos pongamos no, a debatir en es el que entre nosotros. Yo respeto mucho al señor, lo que, lo que no puedo permitir es que. Usted lo que aclara, le... cuando él termine, yo, usted lo aclara. Bueno, no, hay sí, problema. Lo no me deja eso. Se señor. le va a permitir, no se preocupe. Y le dije que incluso la, la ponencia de dos páginas sí, que usted trae la vale él. En algún momento. Seguro. No, gracias, le, gracias. Le, hice, le hice una pregunta, vuelvo y se la repito. Usted sabe que todo lo que factura Luma, nosotros el pueblo de Puerto Rico, se lo tenemos que volver a pagar. ¿Tú sabes? No sé porque yo trabajo para Luna, pero presumo que sí. Tiene fondos públicos es así. Ah, Como yo, yo no trabajo para Luma, señor. No trabaja para Luma. Pero Luma para el dueño de Luma. Pero Luma pagó una factura de 10 mil dólares. Eso no me consta tampoco. No tengo idea de lo está hablando. Okay. Mire, este. Con todo el respeto, nosotros llevamos esta investigación con la altura que merece y le hemos dado la, la seriedad que merece el, los procesos legislativos. Y yo llevo 11 meses como legislador. Soy nuevo. Y a veces a nosotros nos frustra que todos los que pasan por aquí, que nosotros hacemos preguntas, cuando vamos al récord, el no sé, ocupa tanto espacio en las contestaciones, uno se pregunta, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo administran? ¿Qué administran? O sea, y es bien fácil decir, yo no sé. Porque aquí, yo estoy aquí para representar al pueblo de Puerto Rico y todos sus bienes y sus ganancias, y todo lo que es beneficio del país. Y llevamos más de 35, 40 minutos discutiendo una factura que al final del... del de, de, en este instante no sabemos quién lo pagó, cómo lo pagó, cómo llegó, y, y, y este, esta, esta contestación y pregunta... No, usted. Déjame hacer algo para. Sí. Usted dice que nunca vio esta factura, ¿verdad? Yo, esta vista, esta. Esa, no la vio. No la, la que vez. yo le di, no la vio. Correcto. Esta usted la envió hoy con una ponencia de su abogado, con una carta de su abogado a nosotros, que es la misma factura. Voy a leerlo, a ver cuál de las dos la alteraron, porque puede ser que esta la hayan alterado. Alterado. Sí, usted dijo ahorita que esta puede ser alterada. Y yo le estoy diciendo que a lo mejor la suya puede haber sido la alterada. Voy a leer. ¿verdad? Porque dice aquí en la factura que nos envía su abogado, que es la misma que yo tengo en mi mano, la factura Invoice 2010-09, la que nos entregó Cuanta y Luma al tribunal, pero su abogado nos manda una suya aquí de esa misma factura y dice reimbursement for local consultan eliminan la palabra lobbyist y ponen septiembre 2020. ¿De dónde usted sacó esta que está alterada? ¿De archivo? Ah, del archivo, usted sacó esta del claro. archivo, sí. Y entonces, esta está alterada y esta no. Pero usted, y yo vería que eso fue genuina ¿no? O sea, pero ¿cuál, cuál, cuál es la, la, la alteración que hicieron aquí? La ¿Quién le preparó esta factura? ¿Quién se la dio a usted? Okay. Esta que usted trajo, la que usted envió por su abogado a nosotros. Señor presidente, sí, puedo contestar. ¿Seguro? El contrato prohíbe cabildeo. Todas las facturas que yo he producido no tienen cabildeo porque no existe el cabildeo por eso. en hecho. Por eso. Entonces, me sorprendió ver esta de eso. Yo le estoy tenido la aplicación bajo Yo le dio C, esta, yo factura, bajo esta factura que usted buscó en no. los archivos de ustedes. Exacto. Que incluso no nos dice tampoco que le deben 50 mil, como dice la otra, etcétera. No, ah, yo, no, yo no he visto ese dato. Por eso, y, y nosotros le requerimos a usted que nos enviara todo tipo de factura que ustedes tuvieran con Cuanta, con Arco, con Luma, con las filiales. Usted enviara todas las facturas. Esta es la única que envía con su abogado es esta, que es la misma que nosotros tenemos. Pero está alterada. ¿Por qué? Déjeme bueno, es... no, no, terminar. No no no, no, no, no, no, no. Pues vamos a decir, vamos, para complacerlo, es diferente. No, no. Lo es. Es diferente. Porque esa es correcta Ajá. y esa no. Esta no es la que envía Luma y se la entrega al tribunal. Por eso le pregunto. Querido. Y la que nos envía a nosotros... Es la que no es cogerta, para re, usted. Cuando yo le refiero a, a, a Luma, para no decir el nombre del, del, del ejecutivo, usted se molesta conmigo, pero es que yo no tengo ese dato. Okay. Y la otra pregunta que le hago, ¿por qué si, si nosotros le requerimos toda la factura? Porque usted envía una dama de 10 mil, cuando aquí dice que le deben 50 mil más. Porque yo tengo una eh, eh, confidencialidad contractual y abogado cliente, privilegio que me... me ¿Pero y qué es? tiene que ver la factura con el privilegio Entonces, abogado cliente? No, perdóneme, abogado, perdóneme, perdóneme. Perdón, eso lo vamos a resolver en el tribunal, claro, pero usted usted no puede hacer comentarios, licenciado. Por eso, pero no puede hacer comentarios. No se lo voy a permitir. Usted después orienta a su cliente, no hay problema. Cuando terminemos, usted orienta a su cliente, cuando vayamos al tribunal, usted lo representa y usted hace los alegatos en el tribunal. Aquí no. Ya le leí la regla. Eh, quiere decir que usted lo único que encontró relacionado. ¿A una factura de cuánta es esto que usted nos envió aquí? Bueno, pero eso es lo único que usted nos envió, licenciado. Eso es lo único que usted nos envió. Señor presidente. Y nosotros le requerimos no lo que toda factura que le haya favor, facturado le a cuánta en un término específico. Le pido que no, no, sí. no me ponga palabras. A la no, general, si yo no le estoy poniendo palabras en si su boca. Hacer, no, yo estoy poniendo palabras en el récord, no en usted. En el récord legislativo. Ok. Sí pero que sea fidedigna la verdad, por favor. Bueno, usted entiende su verdad, yo entiendo la mía. Yo estoy bajo juramento. Sí, y yo entiendo la mía. Pues por eso usted Acá contesta lo que juramento aquí. Usted, usted contesta, como estaba bajo juramento, usted contesta con lo que usted entiende que es su verdad. Y usted contesta lo que usted entienda que puede contestar. Y siquiera hasta no autoincriminarse, pues lo, lo alegan. No necesidad de eso, Pues por no. eso. No pero piense todos los derechos que usted tiene. Y dice, yo no voy a contestar eso, o no recuerdo, o no tengo el dato, pero aquí nadie lo está obligando usted a contestar lo que usted no quiera contestar Quien lo va a obligar en algún momento si fuera necesario es el tribunal después que equilate lo que nosotros llevemos y lo que llegue usted como porque, porque como persona que, la caracterización de esa conversación eh, no le hace la verdad que yo he venido a cooperar a colaborar es con que esta usted investigación. está cooperando si yo dije no, que usted vino pero... voluntariamente mire usted primero me pidió a mí usted tenía que estar aquí la semana pasada no está mm. y usted sí. me envió una carta por su abogado pidiéndome que pospusiera la vista porque usted no podía venir la semana Eso pasada se ¿no? le pospuso me dijo que no podía cumplir con el requerimiento de información la semana pasada, que le diera más tiempo y se le dio hasta ayer, ¿correcto? Muchas gracias. Por eso estamos cooperando de parte y parte, no es usted nada más. Así que tranquilo. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que preguntar lo que entendamos que tenemos que preguntar. Y, y, no hay y algunas preguntas pueden ser engorrosas, molestosas para usted, pero hay que hacerlas. No es que, no es que sea molestosa, es que no es, le pueden poder... Este, es que nadie eh, le está no poniendo es. palabras a usted. Bueno, usted si usted dice, mire, usted me entendió mal, eso no es lo que yo quise decir y lo aclara, no hay problema. Yo hago mi apreciación, usted hace la suya. Realmente. Perfecto. Compañero Segarra, se agarra, siga. Como le, le, le, le comentaba y ya lo voy a comentar, no lo voy a preguntar no voy a entrar en dimi Todo fondo que paga Luma el pueblo de Puerto Rico se lo facturan al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico reembolsa el dinero de todos los gastos que Luma allá haya hecho. Señor presidente, para aclarar la, la, la factura que usted acaba de presentar en la misma que nosotros tenemos aquí. No, ellos enviaron, denme copia a los compañeros de la que envió el abogado eh, para que puedan compararla, que es la misma factura del mismo número, pero obviamente está eh, alterada, bueno, vamos a decir es diferente, para no decir que está alterada, es diferente a la que. No, pero es referente a lo mismo. A lo mismo, si es la misma factura, dice factura 20 09 lo único que quitaron la palabra, eh, entre, que, entre comillas, sí, que dice lobbies, sí. eso lo quitaron de esa otra factura que envió el abogado. No está. Pues entonces vamos a decir que no está en esa factura. Sí, pero está bien, licenciado, que lo diga él, no lo diga usted. Está bien, está bien por eso. ¿Qué quiere decir eso para ejemplo ¿Para qué? Dicho, no, ve, si por eso, caso aquí, no está no bien, hablar con lo que, perfecto. Aquí. Y sí. yo le pregunté que quién le dio esa factura a usted y usted aquí nomás no dice la, pero, ¿quién, quién, le, quién le dio esta factura a usted porque usted le envió a través de su abogado con el requerimiento. Es que me, me da la impresión, basado ¿Qué, en qué? Lo que los comentarios, que no quieren la verdad, lo que quieren es eh, dictar una, no sé, este una narrativa que no existe. Está fuera de orden. O sea, quien determina aquí la verdad es lo que nosotros podemos aquí en la investigación. Y quien determina aquí, usted tiene su verdad y nosotros la nuestra, así que no se preocupe. Eh, recuerde que la verdad es parcial para cada cual usted tiene una verdad y nosotros tenemos una verdad y obviamente le estamos dando oportunidad que usted baje aquí en récord, lo que usted quiera no se preocupe compañero Jesús Santa yo tengo que reaccionar la gente que me conoce sabe que es el tipo más pacífico del mundo yo puedo entender que usted vino aquí y que está tratando de darle información. No tengo problema con eso. Y que dentro de las posibilidades que existen, está toda la documentación necesaria, según usted entiende, y unos privilegios y unos eh, derechos que usted tiene. No tiene ningún problema con eso tampoco. Y ha tratado de contestar preguntas. Tampoco tengo problema con eso. El problema que tenemos es que las contestaciones que usted da no satisfacen a este legislador porque no me aclara esta situación que quizás usted es responsable o quizás no. Pero nunca diga que no estamos buscando la verdad. No, yo dije eso. Yo, yo no dije. Yo... A ver, a ver. Usted también este, está No, esto es un privilegio que tiene el legislador de expresarse. Y, y déjeme decirle, que usted dice. No, sí, no, le no segundo, te... sí, sí, le voy a decir algo. Usted ha dicho varias veces que usted vino aquí voluntariamente. Claro que vino voluntario, pero si no hubiese venido, yo hubiese ido al tribunal para que lo citen. No, por eso, y lo íbamos a citar por el tribunal. También, pero, por eso, pero que no, no, no y, trate de decir como que esta es la gran, la gran solución que usted nos ha dado de venir voluntario. No, pero lo he hecho voluntariamente y con mucho gusto. Y eso es verdad. Y, y, y, y con y transparencia. Y yo. Y, y, y, y, y, podría haber, señor, y tú haber dicho. Señor presidente. Pero, pero. Hay diga, una, siga. una cuestión de privilegio personal que va sobre todas. Sí, compañero Jesús Santa. un presidente parlamentario. pero yo quiero plantear a usted eso. A mí me molestó cuando oí esa expresión suya, primero porque es incorrecta. Y segundo, es un proceso donde habemos distintas personas, créame, no todos estamos de acuerdo y vamos a pensar de forma distinta. Posiblemente, falta de la aclaración, de la duda que tenemos, quizás tenga que venir otra persona a aclararla y no sé usted. Solamente le pido que entienda que tenemos un proceso buscando información de distintos ángulos. No todo el mundo tiene la misma visión que usted tiene dentro de lo que es este problema o esta situación, quizá no sea problema. Pero que entienda que esta cámara no estamos por no buscar la verdad, al contrario. Va a distintos intereses. Pero estamos tratando de buscar la explicación de una cosa que es ilógica. Y ahora mismo tengo más dudas porque es una factura que usted somete, que es distinta a la que sometió Luma. Aquí puede haber otro tipo de situación, ¿no? Bueno, si yo tengo una factura aquí que dice que son cabilderos y otra no, y es el mismo tipo de número de factura, alguien cambió a, cambió a eso. ¿a alguien, y no estoy diciendo quién o no quién, pero tengo dos facturas distintas y una no fue que me la encontré en el pasillo, fue dada por una entidad a un tribunal. Bajo una orden de un tribunal. Que tengo que darlo validez a que es. Y, y una de las cosas que le pido al señor presidente es que las primeras cosas que hay que hacer es cuál de las dos es la correcta. Porque la que no es correcta habrá que tomar los debidos pasos. Y, y, y parte inclusive de esta vista pública es esa. Quizás esta vista pública le dé la razón a usted de que, mire, la que es real es este y aquí no hay cabildero, aunque esta lo diga. Pero no digas que estoy no estoy buscando la verdad. Habrá que devolver los chavos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Todo? Sí. Este, no, compañero, Jorge eh, Arriba se agarró, terminó. Eh, de la última pregunta. ¿Tiene conocimiento de quién pagó los restos de los 50 mil? Creo que es importante volver a repetir que la factura va cuánta. ¿Cuánta le paga bajo contrato a uh -huh. mi empresa? Y yo no tengo conocimiento de los eh, los trámites entre Luma y el gobierno eh, en términos de reembolso. Nada. Por eso a mí no me consta, no es que haya confusión ministerio de parte de mí es que yo no soy la persona correcta para dar testimonio bajo juramento del back office de estas de estas facturas y si si si fueron o no fueron pero obviamente usted tiene una persona que brega con eso que sí, ella no tiene acceso a, a los fondos públicos no no está federal, bien pues, o sea, no, estamos, no estamos de hablando de los, los fondos procesos. no no perdona es que quería hacer esa aclaración sí, pero ella tiene conocimiento del proceso que sigue para facturar y para cobrar y ver qué entra y qué sale correcto de mi empresa sí correcto por eso por pero eso es por que eso, la vamos a citar porque ya no, la que no porque, puede aclarar lo de la factura el, el, el, la, la, el representante Rivera lo que está eh, eh, preguntando eh, es sobre el back office entre Luma y Cuanta, claro, claro. que no tiene nada que ver conmigo, claro, claro. o sé sea que quiero hacer esa aclaración porque hemos estado hablando de buscar la verdad, lo que yo no quiero lo que no puedo permitir como reputación mía es que me vinculen esas dos cosas porque eso no tiene nada que ver conmigo, así que háganme el favor, les pido por favor de que en términos que se aclare de que Vantes Night no es no es, un, eh, no es un cabildero del gobierno de Puerto Rico. No recibe a fondo. Le pregunto, es ¿alguna vez usted tuvo contrato de cabildeo con la administración de Ricardo Rosello? Sí. Ah, ok. ¿Y sí. qué tiene que ver eso no, con bien Una hermano... pregunta, una pregunta para dejarla en el récord. Sigue. Compañero, eh, compañero es, para, voy, a, voy a terminar mi turno. Sí. Este... El legislador tiene la prerrogativa de preguntar lo que entienda preguntar. Y ese es mi derecho. Y fuera de los comentarios que usted ha hecho y se nota su molestia, no sé si por qué si usted está molesto. Inclusive las cosas que yo puedo comentar aquí no necesariamente necesitan una contestación de usted. Yo puedo usted solamente argumentar todo mi turno y no ser una pregunta. O sea, y, y, y o sea, se, yo, se le ha faltado el respeto a esta comisión en la mañana de hoy. Y quiero dejarlo claro en récord, porque nosotros nos distinguimos por la seriedad que nosotros llevamos en los procesos legislativos en esta Cámara. Gracias, señor presidente. Compañera Mariana Nogales, comienza su turno de 15 minutos. Son las 11:45 y 45, Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, yo quería comenzar eh, recordando algo que se discutió en las pistas públicas. Eh, y es que en algún momento aparecía Cuanta, no estoy, no recuerdo exactamente si era Cuanta o Arco, eh, en el registro de, calvi, de cabilderos del Congreso de los Estados Unidos referente al tema de PREPA. Yo nunca digo PREPA, siempre digo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero esa era la, esa era ¿verdad? La, la, la, lo que estaba en, en referencia. Eh, la pregunta es, si parte de los servicios que usted brindaba a Cuanta estaban relacionados a eso. Dice, eso se refiere a registración federal como caballero federal, señor. Ah, señor sí, al, al, al, sí a, ah. esa, a esa entrada donde se establecía que Cuanta aparecía en el registro de cabilderos del Congreso de los Estados Unidos, referente al tema de la autoridad General eléctrica. Yo, yo tengo eh, conocimiento de que cuánta eh, tiene eh, en otras empresas que no son la mía registrada bajo este, el Logan disclosure. La mía no está porque no no no ha sucedido. No no no ofrecimos eso, esos servicios de cabildeo. Quizás sí. se pueda en el futuro, quizás, pero eso es entre entre y, y nosotros y no hemos no no ese servicio no se repite. En en su ponencia usted indica que ¿Usted no realiza actividades de cabildeo en Puerto Rico? Se lo dice la segunda página. Y sí, ¿verdad? Fuera de, de Puerto Rico. Por eso no le aplica una, una regulación. Eh, ese cabildeo que usted realiza a través de la, compa de la compañía es eh, estrictamente en el Congreso de los Estados Unidos o en otros espacios? Yo no le ofrezco a cuántos servicios de cabildeo, alguno, ninguno. ¿A, ¿A cuánta? A ¿cuántos? Yo, eh, señor representante, anteriormente usted eh, ha llegado, yo he testificado, le, le he comentado a la comisión eh, que yo ofrezco otros servicios que no son cabildeos dentro de la rama de servicios que se ofrecen. Pero la relación conmigo y con cuanta desde el noviembre del 2019 dicho previamente no, no ha sido una de cabildo ni federal ni estatal. Eh, la compañía Vantage Nine eh, ofrece qué tipo de servicio en general. estoy haciendo unas preguntas generales sobre la compañía. Asesoría de legales, eh, salidas este, de estrategia eh, comunicación. Yo no sé si es distinta la, la regulación eh, fuera de Puerto Rico aunque esto, ¿verdad? La, la dirección es en Puerto Rico pero usualmente si se hace eh, una corporación Debes vendir, no se pueden mezclar servicios. Yo no podría ser un bufete o una corporación donde se brinden servicios legales y de contabilidad. Tendría que ser eh, corporaciones aparte, separadas. Cuando usted me dice que brinda asesoría legal y estrategias de comunicaciones, pues eso eh, me, me crea a mí al... Eh, dudas, verdad, sobre sobre cómo está brindando dos servicios en la misma corporación. No, eh, no debe haber ningún problema. Yo soy abogado eh, admitido en dos jurisprudencias en, en Estados Unidos, en Florida y en Washington DC. Eh, sigo siendo abogado todo mi vida. Tengo los de ética y les rindo a esos dos. Eh, colegios de abogados bar associations. Así que nunca me voy a poder quitar el, el tema de abogado. Está abogado Lo tenemos por vida y el asesoramiento. Eh, o consultas que tenga a, a nivel eh, estratégico o legales este, se, se rinden en términos eh, no hay yo no conozco ninguna limitación eh, ni en Puerto Rico ni en, en, en Estados Unidos y entonces como usted está diciendo que es abogado eh, usted tiene alguna otra eh, preparación eh, vinculada a las comunicaciones me está preguntando por mi perito sobre el tema. No, yo, no. Sí, a usted. Mi experiencia. No, no. Si ¿sí, usted tiene alguna preparación en comunicaciones pues sí, sí. Tengo experiencia en comunicaciones yo, yo he ah, sido... experiencia. Pero no es, no es preparación. O sea, académica, Me refiero. Ah, universitaria. No. No, Mi. Eh, mi creo que mi grado fue de Ciencias Políticas y Economía. Y tengo un y tengo un, un grado de. Okay. Entonces, eh... Para entender este asunto de las facturas, y esta es otra pregunta general sobre cómo usted maneja su negocio. Eh, ¿Cuál es el método de pago que usted acepta para, para el pago de las facturas? Y anteriormente he dicho que eh, usualmente es por eh, wire, eh, transferencia electrónica. Ese sería el método más común. El más común, sí, más prevalente. Okay. ¿Y el, el tiempo para realizar los pagos de las facturas? Porque eso está titulado en los contratos. ¿Es el mismo o varía? No, usualmente tiene eh, un plazo que se, se suple en el contrato y es, es, es bastante estándar, 30 días usualmente de, de industria. Esos contratos son todos eh, basados en mejores prácticas en, en Estados Unidos y en Okay. Entonces le, le pregunto, eh, usted le brinda, pues, según ha indicado, le brinda servicios a Cuanta, eh, ha dicho que estos servicios no son de, de cabildeo o oh, en inglés de lobby, eh, y le pregunto si usted le brinda servicios a ARCO no, algún tipo. No tengo relación contractual con ARCO. Con Arco. Cuando usted contestó que había sido eh, cabildero de Ricardo yo le pregunto eh, si fue en calidad de gobernador, de candidato eh, luego de, de, de que ya no fuera gobernador. No, no. Eh, en el, el, creo que fue una contestación al señor presidente que me dice sí. si yo si yo alguna vez eh, he representado he sido consultor del gobierno de Puerto Rico y le dije que sí, que. que, que confirmé que había sido como estar en contador y está los registros públicos que fui eh, asesor de desarrollo eh, de desarrollo económico bajo, bajo el exgobernador ex ¿de qué fecha? ¿qué fecha? dígalo de una vez <ríe> eh, ¿qué, ¿qué fecha estuve? ¿de 2017 al 2019? ¿Y esa? ¿Qué, qué ¿en 2019 cuando empieza su contrato con Cuanta? Eh, eh, mi, mi contrato termina. No, no, no, yo no le pregunté cuándo terminó el del gobierno, le dije usted me dio hasta el 2019 ah. y en el 2019 usted nos dijo que es que empezó su contrato con cuánta, ¿correcto? Correcto, sí. sí. Que... El, cuando dice que fue asesor del Departamento de Desarrollo Económico eh, ¿fue en calidad personal o a través de Van Schneider? A través de Vantes Schneider. Usualmente, cuando estamos hablando de corporaciones, eh, vemos que Luma se forma por eh, las corporaciones Cuanta y Asco. Y una vez se forma Luma, se entiende que es una entidad aparte y separada de, de las dos otras compañías. Eh, a menos que ellos tengan contratada una contabilidad en común, o una, vamos a llamarle una contabilidad o una administración sombrilla, si acaso, eh, no debería ocurrir que una factura de cuantas llegue a luna Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, este, ese sí es el misterio de aquí. Y, se, y le he dicho, el, el señor representante Rivera, que estoy de acuerdo. Que eso no le está preguntando la pregunta equivocada a la persona equivocada, no la, no la pregunta equivocada, a la persona equivocada. Y le he referido que esa, que esa pregunta se le haga a las personas adecuadas, que yo no tengo nada, yo no, no tengo contestación, porque no me incumbe como una pues, relación contractual entre Quantity y y una factura que va a Cuanta, que no tiene nada que ver con Luma, vaya sido filtrada con una nota que diga que, que una referencia a Luma que contractualmente no no puede ser usado con fondos públicos privados es, eso yo creo que es completamente eh, legítimo y, deben de, de, de, y lo van a investigar o sea, no me consta me, me consta que lo van a hacer pero lo que a mí me entonces me, me a mí me confunde es porque yo eh, porque no tengo que contestar yo cuando no soy la persona de, de, de porque ustedes que factura está bien, pero no y ustedes qué factura que... cuánta y le dice que por cabilderos locales sino, y bueno es que eso dice la factura ahí sí, eso sí, no voy a decir que usted va a decir su compañía es la que factura no. y dice que es por cabilderos locales sí. y se le envía cuánta y el vicepresidente de cuánta le envía a luma y dice que le debe 10 mil le deben 50 mil dólares adicionales que no se le han pagado lo dice en el mismo en las mismas comunicaciones que le deben 50 mil dice la persona que envía la factura sí. de su parte que le deben 50 mil dólares más sí, pero eso, eso puede ser de de, de, otro, de, otro, de lo que sea el, el malentendido es, es... Entendido y se va a aclarar. Señor claro. presidente. Se va a aclarar. No se preocupe que yo vuelvo, no pero, me tiemblen. Perdóneme, compañero, yo bueno. le voy a dar su tiempo, pero para aclarar, eh, usted además de Cuanta, ha asesorado o tiene relación contractual con alguna de las eh, compañías eh, filiales o afiliadas a Cuanta. No. A Luma. No, no, no. Tengo, a ninguna yo, otra. Yo no tengo con razón. ninguna otra de las no, no, yo, yo, político. Porque mire, Luma son dos compañías aquí. Mantiene como seis compañías más incorporadas en Puerto Rico. Bajo Cuanta y Acto. Sí. Le pregunto si usted tiene algún contrato con las compañías afiliadas de Cuanta Ahí dice que no. Le, le contesto que tengo el permiso de ellos de decir la, la contestación, porque tengo un privilegio de, de attorney client privilege Le estoy diciendo que no, bajo ninguno, ninguna. O sea, ¿qué, ¿qué permiso le dieron ellos? Es que yo tengo confianza en ellos. Por eso, pero ¿qué permiso le dieron? Yo, Para contestarnos los, todas las preguntas. Yo tengo unas cláusulas de confidencialidad que se las entregué claro. a ellos, y que yo no puedo estar divulgando mis clientes tampoco. Claro. Aquí está, yo cuando trabaja tía, como abogado. Como, Exactamente, sí, como privilegio, como pero, pero pero el contrato que lo tiene usted también tiene una, una confidencialidad, unas cláusulas de confidencialidad. Bueno, entonces, entonces si hubiera este, usted, el... está, usted está alegándonos que esa información es confidencial. No, le estoy diciendo que no, que no soy cabildero. Por eso, pero usted ha alegado que esa información, si la seguimos preguntando, es confidencial. No, yo no estoy diciendo. Porque eso. entonces yo voy a activar, no mediante carta eso. al presidente de la Cámara, el proceso de confidencialidad en esta comisión que establece el reglamento, que lo tiene el señor. Eh, abogado suyo que lo representa para que entonces mediante el proceso de confidencialidad le requiramos los documentos, no hay problema o la información que Se, necesite señor presidente, no soy eh, consultor de ninguno de estos, la pregunta es no de ninguna de las afiliadas de cuánta le contesté la pregunta, el, lo que usted haga con Ni de Exacto. Perfecto. Especialmente con Luma. Y lo que usted haga con el señor Speaker, usted perfecto, va a hacer de todo. Perfecto, forma. está bien, pero como usted alegó confidencialidad, pues entonces también bueno, hay estoy, un proceso. Le Estoy explicando que hay, en los contratos Ajá. hay un, una cláusula de confidencialidad eso, que me restringe. Por eso, y nosotros podemos ver esa, esa información confidencial. La tienen, la tienen. No, bueno, parcialmente. Parcial, bien parcialmente. Yo, compañera, contigo. Yo, sigo la ley, sí, sí, okay. es ley y orden. Y nosotros okay. también. Por eso. Usted, ¿sabe? Por eso quería solicitar al presidente si nos puede eh, dar prestar su copia sobre la factura que fue sometida no, es no la que el con el abogado. ok, si, si hacemos una comparación de ambas facturas eh, la que se sometió en el lo que sería el descubrimiento la producción de documentos eh, por parte del Luma y la que se sometió en, en respuesta a la solicitud de documentos a través del de licenciado Pedro Tijano. Eh, vemos que ambas tienen el, no, el marcado que, que identifica a la compañía con el logo, etcétera. Eh, tienen el mismo número de, de factura, que es el 20 raya 1009, la fecha es la misma, que es octubre, bueno, no sé si es 10 de mayo, pues, sospecho que es octubre, octubre 5 del 2020, eh, ambas eh, están dirigidas a cuántas servicios y en la parte de abajo tiene toda la información que está tachada por, por la comisión. Eh, para hacer la, la transferencia electrónica, el wire transfer, con la dirección. Una de las facturas, la que produjo Luma, tiene una dirección, ¿verdad? Dice remittance address de Vantage Night. Eh, ambos, el eh, total de la factura es de mil dólares, pero entonces eh, abajo en, en ambas facturas dice eh, balance pendiente, eh, total outstanding balance y en la factura que está eh, producida por el por el licenciado Ortiz Álvarez y la factura eh, que produjo Luma pues está tachado está tachada la cantidad en, en la de el licenciado Artíbal eso es lo que quiere decir es que hay algún balance pendiente no sabemos si es el 50.000 que es lo que dice la factura que produjo Luma o sea en la otra y la otra diferencia es que que se elimina la palabra lobbies entre paréntesis en la factura que se produce a través de, de la representación legal. Eh, lo que sí podemos entender de este análisis comparativo de ambas facturas es que ambas tienen que haber venido de, de Vantage Night porque tienen el logo, tienen toda la información, tienen eh, el routing number me imagino, ¿verdad? Está tachado, pero tiene toda la información para hacer una transferencia electrónica. Eh, así que no podríamos decir que un tercero eh, produjo esa, esa factura que es la, o sea, ¿verdad? Es, es la factura que nos, nos remite. Luma, a través del descubrimiento, la producción de documentos, los requerimientos que se le hicieron en la, en la legislatura. Eh, ¿Usted ha hecho alguna, ha solicitado algún tipo de investigación interna, auditoría interna sobre, sobre esta discrepancia? Bueno, gracias por la pregunta. Lo hemos discutido. Eh, obviamente aquí ocurrió eh, la factura que me, de Exibit Money fue la primera vez que la había visto. Testifique eso anteriormente eh, Voy a indagar qué fue lo que pasó, eh, lo que puedo especular, eh, no hay duda que esa factura es de Bantechonay y viene de Bantechonay. Eh, lo que yo. Eh, eh, eh, vuelvo y testifico aquí es que aquí no se hizo ningún cabildeo y si cualquier palabra de cabildeo fue un error y se va a investigar y aclarar. Eh, y es el compromiso que yo tengo con el señor presidente. Sí, este. Como esta es una compañía que no conozco la composición de la misma, pues yo me imagino que usted tiene un personal que es el que se encarga de la facturación, etcétera. Eh, y la manera, y este lo dejo como, como el, el fin de, de mi turno, y gracias al señor presidente por los minutos adicionales. Eh, la manera en que vamos a corroborar qué fue lo que ocurrió fue eh, cuando tengamos copia, de los documentos que evidencian el pago de la factura. Ahí vamos a saber eh, de qué cuenta sale, sale ese pago y bueno este, ahí tendremos los datos completos una vez se se produce esa información. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por Muchas gracias, compañera. Iba a decir algo usted, señor. No, le iba a dar las gracias a la señora representante por la pregunta. Claro. Entonces, quiero permitirle, si usted va a leer la ponencia que me había pedido varias veces leerla, la puede leer. Gracias, bueno, puede leer adelante. Léala para que quede en el récord. Al señor presidente y miembros de la comisión, mi nombre es Manuel Ortiz, soy abogado y consultor en asuntos de gobierno. Tengo el honor de asistir a múltiples empresas de Estados Unidos, Puerto Rico y diversas jurisdicciones en cuestiones jurídicas y estratégicas. Ninguno de mis clientes es una entidad gubernamental. Mi empresa, Vantage Night aparece en el registro de cabildero establecido para la, la, la legislación federal, pero esto solo representa una parte limitada de los servicios que ofrezco. Comparezco ante ustedes en atención a la citación recibida. Lo hago con el respeto y deferencia que se merece este cuerpo y en el ánimo de contestar cualquier pregunta pertinente que no sea privilegiada. Anticipo, sin embargo, que es muy poco lo que puedo aportar. Observo el interés prima primario de la comisión gira en torno al tema de cabildeo sobre el contrato y las actividades de LUMA y la coordinación de reuniones. Tengo un contrato de servicio con cuántas Services, una empresa que conjuntamente con otra constituyó a LUMA. Mi contrato con Cuanta expresamente excluye actividades de cabildeo con respecto al contrato entre Luma y la autoridad de energía eléctrica. Como cuestión de realidad, no realizo actividades de cabildeo en Puerto Rico, según se define ordinariamente y se lo hago saber a todos mis clientes. Como ustedes saben, en Puerto Rico no existe una ley que regule el cabildeo ante altos funcionarios del gobierno o funcionarios electos. Por esta razón, Tomo referencia para hacer esta afirmación que las disposiciones de la Lobbying Disclosure Act del 1995, según enmendada y la orden ejecutiva eh, 2019 eh, 031 emitida por el gobernador de Puerto Rico de aquel momento. También tomo en cuenta la P de la C número 21 presentado con la intención de reglamentar actividades de cabeleo por los representantes Méndez y Hernández que esencialmente escoge las mismas definiciones con respecto a todas las preguntas que trascienden de la definición de cabildeo. Estoy planteando el privilegio de abogado cliente y la expectativa de confidencialidad de mis clientes sobre este particular me refiero a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Trump y Sismazars 140 Supreme Court 2019 del 2020. Estoy disponible para contestar cualquier pregunta pertinente y no privilegiada. Muchas gracias por la oportunidad. Ha contestado muchas preguntas, así que eso no cabe duda. Eh, la compañera Nogales tiene una pregunta final que se le quedó para que la haga. Y entonces, luego de la compañera Nogales, voy a, si el licenciado Ortiz Álvarez quiere decir algo, eh, le voy a permitir que lo haga, seguro. Compañera Nogales. Sí, usted indicó que había conocido al señor Stansby en una fiesta cóctel de, eh, de Juan Tayarco en el Vanderbilt. Eh, ¿Recuerda la fecha. Lo de mejor de no, no tengo la fecha, pero más o menos yo diría entre noviembre y diciembre del, del 2019. Eh, me suelo pensar que fue diciembre porque era fe, era como de, le de, de vamos a solicitar que en el plazo de tres días laborables verifique su calendario okay. para que nos pueda confirmar okay. con esa actitud cuando fue esa tía si es que la tiene anotada. Hago lo mejor de, con mucho gusto. Muchas gracias. Okay. Sí. Ah, Licenciado Ortiz Álvarez, adelante. Eh, puede. Procedo. En primer lugar, me agradecimiento o a sea, un presidente de no a sea, la comisión, independientemente de un momento de atención, creo que había fluido información, y, todo, eh, de información. He notado que la información ha realizado el público por la factura de esta... Hacer... Sí, sí, si ¿sí puedes encarcelar un micrófono para sí. que quede en regla una, una factura que hace referencia al concepto de lo que está bien. Y creo que ahí hay un problema. espérate que me se Responsablemente, pero empezaron a hacer, por, por los, los líderes de los principales, por la ley en este cuartos, los 20 ahí, después, Presentaron pre Son los que no lo una ley de un problema se ha, se el ha tiempo, tratado. y nunca se, tiempo, se, tiempo, tiempo. se ha podido probar. Nunca se llega y cliente me lo autoriza a decir a él le encanta ese proyecto de tener acerto de una guía. Una guía. Entonces, cuando hay guía, pues no hay que perder. Vamos y, a ver ¿sí? si logramos en este cuatrienio probarlo. Y permita, permita. Mire, lo que yo pueda ofrecerle mi experiencia y mi estudio de muchos años, lo haré con mucho gusto. Lo puedo yo No estoy preparando no, para esta vista. Hablé con un gran jurista puertorriqueño para decirme qué tú quieres allí de mantener este carril. Y medio tengo un libro, una comisión de garantías, cuando lo tenga se lo a seguir, que explica las experiencias en el mundo, todos los países que se han enfrentado al tema, hay algunos que se resisten, en Francia, por ejemplo, y hay uno como Chile, que se una magnífica ley. y está el Fuerzo Federal, que yo creo que es una buena ley. Claro, hay que entender una cosa, estamos en medio de la discusión del tema de derecho constitucional. Todo el mundo tiene el derecho a acercarse a los líderes y a pedirle cosas. Esa es la esencia de la libertad de expresión y del derecho de asociación. Eh, ir contra el líder, demandar manda, para influir en decisiones. Y lo único que requiere a la ley federal es esencialmente registro informativo. Sí. No, no penetra a privilegio de los clientes. Dígame, mire, se plantea el Senado, el representante, y eso se hace. El gobernador Rosselló en el último cantito de su mandato, eso le quita fuerza al, al esfuerzo. Eh, es una orden ejecutiva, pero que no les aplica a ustedes de ninguna manera y que solamente tiene vigencia cuando alguien se acerca al gobierno, a la cama ejecutiva. Eh, y entonces pues, es increíble, el número absurdo invito a que lo investiguen, el número muy limitado de gente que se ha registrado. Lo hemos visto la, en la evaluación del proyecto. Nadie le ha hecho caso Nadie le ha hecho caso. Entonces ustedes tienen su propio reglamento. Y yo siempre, esta cosa que hacemos los que tenemos alguna experiencia de la vida académica, que me gusta un poco resistir nuevos no esfuerzos que, que vayan contra los, lo que nosotros creemos. Yo siempre he dicho: mi diploma, mi, mi licencia de abogado, que tiene algunos de ustedes, me, me autoriza a ir al gobierno en cualquiera de su nivel. Y el que me reglame, está el que pero mire, en estos días estoy haciendo los, los esfuerzos del de, ¿no? proceso de, de registrarme en su registro de cabilderos, de, de la cámara y del senado, No bueno, es una cosa que yo haga mucho, pero debo decir que puede ser lo que lo quiera hacer en algún momento. Evita 500 problemas. seguro. Y entonces también voy a hacer lo que poca gente ha hecho. Registrarme el de, no sé, yo prefiero una ley. Pues cuando hay una ley, entonces no... No tenemos que especular qué quiere decir cabildo. Mi cliente dice, yo no soy hago cabildo conforme a los estándares de la ley federal. Y leí la, la orden ejecutiva de Roselló y, y tampoco. Y leí el p de la C-31 y tampoco. Todos esos tres estándares objetivos, que lo hizo otro, eh, tan distante como el gobierno federal para todos, tan cercano para él eh, el, eh, el que hizo el gobernador Roselló tan cercano para mí el que propone el representante de Hernández Montaña de distintos partidos, pero ambos muy amigos míos y gente que los respeto mucho, y es el que sé que quieren hacer las cosas bien hecha. Y el estándar es bien claro, o sea, es cuando hago un acercamiento para cierto tipo de influencia. ¿eh? ¿Por Con mucho respeto. ¿Por qué pasa que eh, le pide al ciudadano García Padilla una reunión con Cali del Cabo, Bajo ninguna posibilidad está cubierto ni por la ley federal ni por el proyecto del de el antiguo presidente. Que dijo el ex gobernador que también se extendió a legisladores. Bueno, no, pero. Que él es gobernador, Claro, dijo. sí, sí, pero. Tenemos el contexto, ¿ah? ¿eh? Tenemos el contexto. Charlie Delgado no es un oficial del gobierno de Puerto Rico para los fines. Candidato a gobernador. No, pero no está cubierto por ninguna ley. Organizar una reunión con Charlie Delgado, estoy seguro que cientos de personas. Interesamos el gobierno de Puerto Rico y contratistas del gobierno, gente que es el presidente del gobierno. Se quisieron reunir con por Charlie porque tiene una posibilidad real de ser gobernador. Pues Lumen, no es la excepción. Se quiere reunir y eso es lo que hizo Eso no hace falta. A la ley federal y bajo el proyecto de que fue el proyecto del presidente de la Cámara y del expresidente. Y bajo... El... Y, y lo contrataron porque era... dios lo acercaron, hicieron un acercamiento porque era... Alejandro García Padilla, cualquier abogado. Cualquiera de los ¿no? No es porque era no, cualquier abogado, es porque había sido porque... el gobernador y miembro del Partido Popular, correcto. No, pero, pero es, que, es que si usted quiere una reunión con pues, el candidato al gobernador del Partido Popular, no, no se, lo claro, al, al partido, claro, se lo va a pedir al del otro partido. se Y igual pasa con cualquier candidato a gobernador: se acerca a uno que tiene la posibilidad de conseguirnos una cita y se le consiguió. ¿Qué se habló en esa cita? Pues mire, es una reunión que tuvieron allí un candidato con un una gente que fue a presentarse pero no es el, la descripción porque Delgado no tiene autoridad para intervenir en ese contrato en ese momento. El, la ley federal dice, tiene que estar en función, no habla de candidato. La ley federal sí requiere que se informe cuando hay donativos políticos. Pero de, to, de todas formas, en Puerto Rico tenemos ese imperativo por la ley electoral. Entonces, eh, pues, si hubo una reunión, entiendo que una reunión con el, el, el, el ahora presidente de la Cámara. En aquel momento si sí, le pregunto al licenciado Manuel, Manuel Ortiz. Sí, sí, sí, ya que usted trajo eso para que no se me vaya a olvidar. Por favor, le pregunto si usted se reunió o le pidió a legisladores que recibieran al señor Juan Stacy. Contéstemelo para para el micrófono. No, no, pero para que quede claro, porque es que eh, no. Creo que lo contesté anterior, no, usted lo... no le pidió que se reuniera, no. pero sí le pidió a Alejandro García Padilla que hiciera gestiones con legisladores del sí, Partido sí, Popular. Se lo, se lo confirmé y se lo confirmó sí. Que, sí. que sí, que le pidió que le hiciera gestiones a One para reunirse no, no, no. con legisladores no, no. a Luma. Le, le pedí al ex gobernador que me hiciera el favor y le presentara a, a, a Charlie a Wayne, a, a al, al uno de los candidatos del Partido Y, de... y a los otros legisladores. No recuerdo, eh, no creo que sea el caso, eh, no, recu no recuerdo, no recuerdo, pero quizás es posible, pero no recuerdo. Pero sí él hizo esa gestión y lo dijo públicamente. No, no, no, no, no, no, hay duda. Eh, así que no hay, eh, no, vale, no quiero, perfecto. no quiero eh, que nuevo, haya mismo, no, no, no, no, nadie sí. está. Vuelvo, yo le dije a él al principio y se lo digo a usted ahora. O sea, yo no estoy hablando de ilegalidades, aquí estamos hablando de un proceso evaluativo, e investigativo estamos aquí latando toda la información. Si aprobamos el proyecto de, de, de Mente y el Mende, tampoco habría ninguna obligación. Claro, de claro. Porque no son personas en función. Claro, estamos hablando de gobernadores en ánimo de, de... Sí, pero a las que le hizo acercamiento pero, sí estaban en función a los legisladores. Bueno, pero en pero, pero primer lugar, <risa> nada vinculado... Ya Tatito eso. era presidente de la Cámara. No. Sí, no, no va a entrar en esa discusión con usted, pero nosotros sí lo sabemos. No. Y lo dijo el propio presidente. Lo que pasa es que todavía no habíamos entrado en funciones, ya había sido presidente electo. Pero, pero de todas maneras, sí. si, si usamos el parámetro de la ley federal, pues no, no, hay que, no hay que... Bueno, pues yo, yo, yo agradezco su, su exhortación, agradezco su... Por favor, sí. es que el problema es que con estos conceptos que no tienen definición, se prestan a especulación porque muchas claro. veces se piensa que el cabildeo se hace pues, hablando con cualquiera sobre cualquier cosa. Es para un número limitado de cosas. Cuando, cuando por ejemplo, se le pide cambia esta orden ejecutiva, cambia esta política pública, aprueba este proyecto de ley, concede este contrato, pero nada de eso ocurrió allí, el contrato estaba concedido. Perdóneme, vuelvo le digo, eso es apreciación, porque en ese momento los populares estábamos diciendo que si ganábamos la gobernación, y la asamblea legislativa desde el mes de septiembre estábamos dejando claro en el récord público que lo íbamos a cancelar. Así que no me diga que no fue una, no me diga que no fue una, una, Claro, y entonces se fueron anticipando el futuro. Si ustedes ganan, no cancelen el contrato. Fíjese. Ah, bueno, eso es lo que usted entiende. Pero usted no tuvo en la reunión, ¿verdad que no tuvo la reunión? La pregunta es si usted tuvo la reunión. No, yo no. ni usted tampoco. Estoy seguro de Por eso. Por eso. Eso, eso dice usted, está bien. No hay problema, eso dice usted, no hay problema. Usted no se preocupe, eso dice usted, no hay problema. Si lo estado? Claro, si de estado por eso, eso es, los, eso, es los, los eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo, que pasa es que lo está diciendo aquí bajo juramento. Bueno, Ok, vamos, no hay problema. terminó licenciado. ¿Te, terminó la argumentación. Muchas gracias. sobre este asunto de las corporaciones. Eh, yo le preferiría que usted se le hiciera a ella personalmente al terminar la vista. Sí, pero lo hace al final, por favor, a ella. directamente. Eh, dejando claro que ya esta comisión no tiene más asuntos que atender en este día, ni ningún otro deponente que escuchar, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicación, Alianza Público-Privada de de la Cámara de Representantes termina sus trabajos a las 12 y 18 de la tarde.